Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, aquí bandolero 7.0 y bienvenidos a No Man Sky, no hay hombres en el cielo, seguimos aquí viajando por las galaxias, por los sistemas estelares, de acuerdo, hoy hay que buscar la antimateria, vamos a ver, ¿qué tal se nos da el episodio de hoy? Viajando Y la verdad que promete el capítulo de hoy Vamos a ver Ya estamos aprendiendo bastantes cositas Así que así nos envolvemos bien por el espacio Por los planetas Encontramos los materiales que necesitamos y podemos progresar en el juego mira qué guapo el planeta que me he buscado Continuamos aquí donde lo dejamos, ¿vale? Hay que buscar allí aquella señal Llegar en 1749 Hay que coger otra vez la nave espacial Hola, Saúl, bienvenido Bien, bien, aquí progresando Me he hecho astronauta ahora, mandolero astronauta Vale yo creo que nos vamos a ir ya No sé cómo ando despacio A ver Nave está llena, eh Tenemos que arreglar esto, ¿vale? El hiperturbo Y para cargarlo Necesitamos la célula de curvatura Y para la célula de curvatura Nos pedía Para la célula Aquí está Nos pide antimateria, ¿vale? Ok la tenemos ahí, antimateria, 0 de 1, almacenamiento de antimateria Tenemos que buscar esto Así que bueno, vamos para allá Tenemos ahí la nave Bastante bien A ver Ah, tritio también necesitamos, ¿eh? De tritio estamos ahí Regular, fin. ¿Qué tal? ¿Qué tal los reyes? ¿Han hecho muchas cositas o okay. ¿Qué? Bueno Eso por aquí Por la nave Buah, sí es que estamos Otra vez llenos de, de todo, ¿eh? Esto no sé si tirarlo El ingrediente el crudo este Hemos cuido de la raíz Necesitamos espacio Lo voy a tener que tirar Tengo Poco sitio Bueno Ya veremos Vale Luego de ferrita Tenemos poco ya también Ferrita bastante importante Y.. Eh, bueno, ¿Vamos por aquí algo Sí, aquí tenemos algo de ferrita pura 20 nada más, pero bueno Y polvo de ferrita aquí también eh? A ver Claro, tío Pues todo esto hay que pasarlo para allá ¿o? Vale Bueno, es que tiene una ranura nada más ¿Y de proyectistas me la quedo Que ya tenemos ahí el lanzarrayo, Así que muy bien Ah, genial, me alegro a mí también me ha echado unos cuantos de regalitos Que okay, no sé si tendremos algo más por ahí repetido Claro, es que hay mucho... De esto A ver Un momentillo Si me escucho Referencia rápida, ahí Voy a ver todo lo que coge la nave Esto parece que no Referencia a la nave Referencia Vale, no hay espacio. La nave la tenemos que no vea. Ese si se ha entrado. Este no me entra. Los soportes vitales. Suéltate. Ahí. Referencia rápida. Nada. Pues suelta. Tampoco. Tampoco. El cobalto. El cobarto lo cogimos nuevo. Vale Este sí, el sodio, sí Vale Y así tenemos más, más espacio Esto este es un momento dado El trigo me lo como o lo tiro, ¿vale? De momento lo vamos a cultivar Mira este también, la plata También lo podemos pasar para allá, ¿vale? Eh, pues genial. El oro por aquí Este también habría que llevarlo Allí a, a la estación espacial, ¿vale? Pero bueno poquito a poco venga yo creo que nos vamos a montar ya de una vez ahí estamos ya vale ahora hay que salir venga vámonos despegamos ok tenía el lanzador este bien a ver cuánto media hora me tengo que llegar otra vez para arriba al espacio subimos para arriba 20 segundos 15 14 13, 12, vale, vamos bien. No hace falta que suba el espacio, ¿vale? Y creo yo, vamos, sí, sí, aquí estamos. Ojo, oh, está ahí mitad de. Ahí no puedo aterrizar. Vamos a tener que aterrizar por aquí, digo yo. A ver. Eh, sube, sube, sube. Quería ver si había. Creo que no hay. Para aterrizar y que luego no nos cueste de. El despegue, parece que no No hay ningún tejadillo ahí Sí, ahí Ahí sí, voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar aterrizar ahí Con esta vista más difícil, pero bueno A ver, a ver, a ver Es que tengo que Caer aquí Aquí A ver, a ver, no sé si caeré bien <ríe> Aquí, es que hay como una Vale A ver, salimos Ahí Perfecto, no sé si hemos aparcado bien la nave o no Vale Para que luego no nos deje, no, no creo No parece, bueno Aquí estamos, cuidado, eh, con los huevitos estos Que aquí no salió criatura, eh Aquí estuvimos ya A ver la antimateria esta Vale, pues me indicaban el agua Menos mal que no, no hemos ido para el agua No con los huevos, eso A ver, los escaneo Análisis Ahora los tenemos escaneados, ¿no? Me lo escaneo. Debería, pero bueno. Vamos para adentro a ver qué tal. Vale. No, aquí, ¿eh? En el ojo de la anomalía. Terminal activada. También me diráis si os gusta más la vista en primera o en tercera persona. La cámara de la nave. Pues, ahora te lo digo Ayer lo puse en el vídeo En el vídeo anterior, ayer lo, lo subí Ojo, y hay una garra, ¿eh? sujetando esto Inquietante y palpitante sustancia Pero aún así parece funcionar Cuando toco el panel de entrada, la sustancia alienígena Reacciona con violencia Tomo nota para no volver a acercarme Echa para atrás dispositivo se abre y muestra un solo ojo carmesí que no parpadea imprime un plano de antimateria acompañado de un extraño mensaje con el plano y la de registro bien, bien, eso es lo que necesitamos, la antimateria nos encontrarás llegado el momento ok, otra vez con el 16, muy bien aquí lo tenemos bien, bien, con el metal cromático y el carbono condensado bien, bien te tienes que ir aquí al, al de este rápido vale y aquí pues te lo, te lo dice uno de estos A ver, aquí puedo cambiar la vista de cámara ¿Vale? Y ponemos vista en primera per persona Como era lo de la linterna, tío Que no se ve Ni un pimiento, ¿eh? Aquí No Le doy otra vez para abajo Y le doy a lo de la linterna otra vez Estaría ahí, ¿eh? Aquí en utilidades tenerlo que apagar linterna Ay, yo creo que está encendida Ahora Vale Investiga esto Está abierto, creo que lo abrimos ya, ¿eh? Creo que lo abrimos A ver si hay huevos de estos susurrantes Cuidado que salen criaturas de ahí, ¿eh? No atacan <ríe> Venga, vamos a crear la antibacteria Ponemos aquí en el traje ¿De acuerdo? Y antibacteria Estupendo Asamblar almacenamiento de antimateria Vale Célula de curvatura Aquí, almacenamiento Tenemos que averiguar ahora Aquí Vale, con oxígeno y polvo de ferrita La verdad que muy bien Ok, el polvo de ferrita lo tenemos en la nave Pero nos cuenta como que lo tenemos, así que bien Venga, estupendo ¿Qué os parece? Ahora fabricar células de curvatura Ok, nos vamos otra vez Tenemos aquí el espacio vacío Y nos señala aquí Célula de curvatura Producto fabricado, eh, pues, producto fabricado ¿vale? Me quiero apostar el hiperturbo Lo mismo, le damos aquí O en el menú rápido Y nos vamos a la nave Aquí lo tenemos, el hiperturbo Y cargamos Ok, con nuestra célula de curvatura esto seguramente será para ir a otro sistema estelar, ¿vale? Bueno, el 25, ¿eh? Habría que cargarlo más Vale, como no tenemos más células de estas de curvatura No sé si podríamos hacer alguna más o algo, tío a ver. Va, primero Aquí, ante batería Vale <ríe> Luego El almacenamiento Y luego ¿Cuál era? La célula, aquí Vale Y luego nos vamos a la nave otra vez me Pulsamos aquí otra vez el hiperturbo Y cargamos Vale, la tenemos por lo menos 50, que no nos deje tirado por ahí, o yo qué sé. A ver, tengo aquí munición del pararrayos, me la voy a llevar, del proyectil. Transferencia rápida, ya me su traje, tenemos 15 espacios, así que muy bien. Perfecto. Por ahí bien. ¿Qué tenemos esto todo lleno? en La nave espacial. <ríe> la tenemos ahí prácticamente de almacén, ¿vale? Tiene que estar dentro de la nave... Ok, y ya dentro de la nave la da aquí al, al espacio. Esto y ahí te sale lo de. Lo de cambiar la, la vista la cámara. ¿De acuerdo? Lo mismo que lo ha cambiado este, pues igual el otro. Bueno, esto está todo cargado. Esto ya lo hemos cuido todo. Creo. A ver, a ver. Base de datos universal de lenguas. Terminar en línea. Nada, hombre. Tiene que este estar montado dentro de la, de la nave. Y ya lo cambia y esto no viene bien para aprender A ti ¿Vale? No falta el espacio para probar sistemas interestelares Es que todavía no me quiero lanzar al espacio Quiero lanzar... O sea, quiero investigar un poquito más Pero bueno Nos tendremos que ir, ¿vale? Logro de viaje cumplido Entendido, palabras aprendidas, 10 Ya tenemos tres estrellitas ahí Ya, so ya somos un poquillo más... Más políglotas, ¿Vale? Y sabemos aprender un poquito más el idioma del indígena. Que es bastante bueno Y nos puede venir bien en un futuro O sea que yo creo que muy bien pues nada, vamos a ver lo hacemos Algún planeta más que haya por aquí o lo que sea Si no, ya nos vamos a otro lado Venga, es un juegazo este, ¿eh? Yo estoy flipándolo Podéis en tercera persona, en primera Así estoy más acostumbrado Porque como he jugado mucho al Fallout He jugado mucho así en primera persona pero vamos, que como podemos cambiar Luego cuando estamos ahí fuera de El planeta, lo que sea Pues le damos ahí un poco bueno, Aquí no veo nada, eh Aquí que, que merezca ya la pena Aquí creo que ya ha estado Almeja blindada, no queremos Los huevos, eso, si queréis ahora le disparamos Y tal A ver si salen las criaturas y, y les podemos, no sé Vale, otra cosa no No veo por aquí Venga, vamos a ver, las criaturillas Ahí Salimos para afuera Mira, mira, mira Qué guapo Esa nave, tío Tomolona Todavía se quedó una nave por ahí Vamos a ver Tened cuidado Que, que no me van <ríe> a ver Este es el bien bien. A ver Amigos Huevito No a otra, ¿no? Esto ya lo abrimos Lo veis Está todo ahí Abierto, así que no, no hay nada. Aquí para guardar. Venga, guardamos aquí. Ok. Que nunca viene mal. Guardar. Aquí. Lo descubrimos el día 3. Día 3 de enero. Buena fecha estelar ahí para, para nuestros descubrimientos espaciales. Venga, vamos a ver. Mira donde es aparcada la nave, chavales. Qué arte tengo. Ahora a ver cómo subo ahí con el traje. Vamos a ver los huevitos, los huevitos. A ver, el huevito ese. A ver, allí hay más criaturas, pero bueno. Y esto, edificio abandonado. Ah, bueno, pero este es este. Ok, voy a dispararle a los huevitos esta vez. Otra vez. ¡Eh, eh! eh ¡Ay, ay, ay! ¡No, madre! Me carga de escáner. No tengo escáner. Ay, ay, ay, esto parece de alien, eh, tío Ay, ay, ay Ostras, pero es que hay mucho, eh Toma, me lo he cargado, tiene sangre verde Ay, ay, ay El que ha recibido daño crítico Quería morir, quería morir Ay, ay, ay, ay Qué susto ¡Un mandolero! Uy, no, pero esto está lleno de criaturas Atacándome Muerto Misión baja Carga Madre mía, cuántos Alguien de estos me están atacando, todo, tío ¡Ostras, qué chungo! Muere, maligno Aquí en la playita voy a matar a todos ¡Toma! Que vaya, hombre, ahora ¡Ni para acá! <ríe> ¡Ostras, tú! <ríe> Qué miedito A ver, ¿podemos recargar el traje o algo? <ríe> Madre mía la que me han dado Soporte vital Ok Uf. <ríe> Y el escáner, tío, me pedía Ahí, de un espacio, tío Pega de fotones Ahí Este ahí. Vale El lanzarrayo, Que es el que tenemos equipado Manipulador Lo tengo ahí un poquito bajo Pero bueno lo Podemos cargar ahí Con un poquito de De polvo de ferrita O O polvo de silicato mismo Venga Vale Uff Venga, seguimos, chavales <coughs> No han soltado nada Carne ni nada Qué chungo lo. Parece que se han ido, eh, ah, ¿eh? ¡Oh, peta! Una pasando por aquí ¿Habéis visto qué chungos son, no? Los huevos de las criaturas de nina, eh y Hay más huevos por ahí Cualquiera se acerca a los huevitos Vamos a ver si subo Aquí, vale De aquí podemos subir Ok, pues oh, venga, ahí mismo ¡Uf! Digo a que muero Aquí, mira, dentro de la nave Le das para abajo Llamar carguero, no, utilidades, aquí Le das para arriba, ¿no a Cambiar vista de la nave Biblioteca para pulsar de baile, Buscar puestos comerciales Desviar escaneo del cargamento Salto de emergencia Registro de compañeros, cambio de vista, ¿vale? ya tenemos aquí la vista en tercera persona Es fácil, ¿eh? La, el acceso rápido este te, te ayuda un montón, ¿vale? Así que por esa parte Pues el que no lo supiera Pues ya, ya lo sabe cómo cambiar la vista Eh, pues nada, hay que despegar ahora y A ver dónde nos vamos ¿Y ahora otro sistema? Bueno, no sé yo si estoy preparado Pero bueno, como decía gustaría haber, no sé, cogido las cosas de mi planeta O algo que no, lo que pueda llevarme Luego no tenga que volver a construirlo Vale, aquí, tío, me falta fauna y todo, ¿ves? 5 de 8 tío, esto estaría muy bien, tío Vale El bulbo estelar parece el trigo ese, no sé Creo que ya lo tenemos Puntos de control, dos descubiertos, ¿lo ves? Había que descubrir más puntos, tío, de control y rollo son seis en el planeta. Vale, y tenemos una señal también, ¿eh? Tenemos una señal ahí descubierta en el, en el planeta. Vamos a ver la fauna. Quedan tres, tío. Complétalo para recibir 2.000 5 de 8. Renombrar y... Y enviar. A ver. Vale, cinco, punto, cinco cúmulos de enanite, Me dice, no sé. Y ya no me deja renombrarlo. Ah, mira, este sí. Renombrar y enviar. Ah, bueno, esto puede ser el perodáctilo. Me de cero tedáctil. Le vamos a poner cero... cero dáctilo. Vale. Más o menos pues ponerle un nombre Cero dástilo One Ponerle un número Venga Ok ¿Podemos ver? No Ah, mira, mira Sí, sí, lo podemos ver el... Es un pajarillo ahí Trae, nena Vale, mira, mira. Ya pico tiene. Mira, pues ya lo hemos renombrado y He registrado. A ver este. Cuarimea. Siempre activa, no común. A ver. Hostia, qué guapo, ¿eh? No me digáis que no molan, ¿eh? lo descubrimos ayer. Animal de pasto principalmente. También le lleva a buscar roca rica en minerales para la merla. ¡Qué gracioso! un dragoncillo ahí A ver mía. Vale, esto debería hacerlo fu fuera de cámara, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí practicando Y todo esto nos viene bien, míralo Vamos acumulando ahí, ¿vale? Todo esto hay que hacerlo Ok Es que nos deje, pues Okay. Hay algunos que no lo me deja, este no sé por qué no me deja renombrarlo Vale, no nos deja Mira ese tío jo. Vale, me quedan tres, vale Raro, volador uno Y este, no común, vale, submarino Submarino Ostras, y hay otro, otro subterráneo O sea, tenemos que buscar uno en una cueva Y otro en el mar, en el agua, vamos Vale. Y luego otro raro diurno. Volador. Ok. Eso estaría bien también, ¿eh? Es que ya os digo, todas estas cositas de descubrimiento vienen muy bien antes de ser de otro planeta. A ver, aquí lo mismo, tío. Tenemos aquí la historia esta. A ver. Estos es botánicos. Aquí, mira. Tres cúmulos. Nada no, si lo registramos. Vale. luego ya no me voy a renombrarlo, ¿no? Si lo. Este. Qué chulo, ¿no? El seta esta. Muy chula. Vamos a renombrar. Zeta Hertarosa un hongo bien, ¿no? Un hongo psicodélico. <ríe> vale. Aquí. Psicodélico. <ríe> ok, ahí lo tenemos. Antes no le puse acento. Me olvidó. Venga, pues lo tenemos. Este nos ha dado tres cúmulos. No sé si me habrá dado más. Que son tres. Vale, se le ha quitado esto. Otro. Ok. Ok. Un parecido, ¿eh? Estos dos. Ok. No sé si queda alguno más. 10 de 10 La flora está toda, ¿eh? Minerales... Igual, tío Tenemos que ahí... Registrarlo y todo Madre mía Vale Agujita esta Esta la descubrimos ayer Toda esta Pues ya están todas Bueno, se borra esto ahora Hasta las talastitas Y hasta las talamitas que descubrimos Mira, estos son trébolas, tío y nos bola de cuatro jamás, muy gracioso. Bueno. Ahí está, no. Tenemos que completar esto, ¿vale? Completarlo para recibir dos mil nanitas. Es muy poco. Antes daban más, creo, ¿eh? Antes daban más. Habría que descubrir eso que me hemos dicho. Uno de uno, tío. Bueno, ya a ver. No a ir recibimos los nanites. Es que antes de irme. 50, tío. A ver, tenía yo una Esa es mi casa A ver si detecto alguna señal de esta Loca <risa> A ver, esto es los meteoritos, ¿no? Pues necesitamos algún meteorito de eso de... Buah, la nave Ya, la de la La vista Ay. A ver si me va un poquito mejor A ver, rico en tritio, ¿lo ves? Sería bien, tío Necesitamos un poquito de tritio A ver si no nos ataca La navecilla, digo Los piratas o yo qué sé <ríe> Vamos a conseguir un poquito de tritio Necesitamos Hay que convertirnos ahí en un buen comerciante Y un buen descubridor de, de planeta Así que ver, Me gustaría saber lo del mapa también Mapa estelar Aquí no me sale Ok Antes de irnos del, del planeta este me gustaría descubrirlo Pero bueno, que no pasa nada tampoco Si nos dejamos alguno por ahí sin descubrir Ok Solo veo tres El Tau Bandolero Planeta Vacío El Oscu delta Y el Wu Alfa Vale. Son tres planetas nada más. Los que tenemos. No sé si será alguna luna o algo. Cuatro planetas y una luna. O algunos fa nos falta también por descubrir. Por eso digo. Sí, míralo. A ver, luna por conocer. Sí, sí, sí, lo tenemos aquí. Nos faltaría esta luna. Y nos faltaría este planeta. No hemos ido ni a la luna ni nada, ¿eh? Estaría bien ahora. Voy a intentar salir del planeta y. y a la luna y detrás del oli. Obileguo alfa Está el otro planeta por descubrir A ver Vale Sí, sí Pues nada, vamos Vamos para el espacio A ver Estamos ya en el espacio Llegada 10 9 8 7 6 5 Vale El mapa intergaláctico El mapa galáctico ofrece muchísima información sobre los sistemas planetarios cercanos. O sea, mira los sistemas cercanos o las rutas disponibles para elegir tu próximo destino. En el espacio acceder al mapa galáctico desde el menú rápido. Aquí. Y luego, ¿dónde está el mapa? Aquí, ¿vale? Eh, pues aquí estaría el sistema estelar este. ¡Mua mía, chavales. Ampliar. Ok He empezado aquí en este sistema estelar, nos podemos acercar Va, vale. A ver, se me ha ido ahora La visto. Ok, mira los años luz ahí Buah, qué pasada, tío Ok Me gustaría verlo a los planetas, moverme ahí un poquillo Ah, mira, exploración libre Ok Núcleo galáctico Exploración libre esto también no lo entiendo, ¿vale? ¿Será alguna ruta que tengamos que coger o algo? Ya veremos Ni idea ¿Vale? Y seguramente nos dirá que nos vayamos Ahí a No sé Ya marcaremos alguna ruta o algo Ay, ay, ay ¿Cómo nos estamos moviendo? Mira, mira. Buah, chavales Qué pasote Filtro sin filtro ser vivo, lo hemos puesto Ok la estrella y todo, tío Qué guapo A ver Sin filtro Ah, nos falta de economía y El de conflicto, ok, ok Vale Se ve que tenemos que ir ahora a Sodusti o algo, ¿vale? El otro estará muy lejos Estará a muchos años, Luz Ok Está libre Seleccionar mi ubicación, ¿vale? Ok Opción, salir Salimos A ver, el esteroide este Bueno, recorre camino específico O examina y elige tu propia ruta Para viajar necesitas combustible de curvatura En tu hiperturbo Que es lo que hemos hecho antes Y algunos sistemas necesitas mejoras de hiperturbo Para poder hacer a ellos Ok Ya, ya momentillo Vale Así coger aquí un poquito de tritio Vale Queda todavía lo que me, me, No sé por qué me señala todavía Venga, este ya lo vimos Vale, la estación espacial La luna creo que es, esta ¿Por qué no? Había una luna Tenemos que ir, eh A ver, aquí más esteroides 50, lo hemos está muy lejos. Tres horas, eso está lejillo. Momentillo, momentillo. Que nos situemos. A ver, este. Estamos cerquita. Pues no lo hacemos nada. Este no lo hago ahora. Vale, este no. A ver, a qué más chico. Alejillo, parece Aquí, aquí, alguno más Vale Se mueve mucho la retícula Y para abajo, pero bueno Lo mismo no tiene nada, como no me dice nada, pues Lo mismo no tiene nada Vale, vamos a ver si encontramos la luna esta, tío O algo A ver A ver tengo que acercar más a Luna ¿O qué pasa aquí? ¿Tú te destruyes o qué? Bien Que nos da tritio Bien, bien Ahí, eso es lo que queremos Yo creo que la tengo Pero bueno, es que no sé por qué no me la... No le puedo hacer él. El... Pues lo mismo hemos estado aquí ya, ¿vale? Vamos muy... Aquí, a ver Planeta por conocer Bien, bien, bien Vamos aquí Al escaneo Ahí Pues venga, vamos para allá Llegada en no sé cuánto Vale, y tenemos otra señal en el otro planeta, pero bueno Es que me lo quiero tomar con calma oh, Ostras, ostras, cuánto meteorito no nos hemos pasado ahí, tú A ver ¿Dónde está? Aquí, ¡ostras! Toma ¡Oma! ¡Esto es como el huevo de vida ¡Que vienen los motoritos! ¡Que vienen! Bueno, bueno. Vale, vale. Y No me lo carga el exotraje. Estarían que bien que me lo tra. Cargar al exotraje. <ríe> bueno, vamos a pasarnos a esto, por ejemplo. El microprocesador. Como tenemos ahí ranurita para ir cogiendo algo más de minerales o algo que me dé esto. Vale, eso por ahí. ¿Y qué más? Este mismo. Cámara esta que se la tengo luego que dar a alguno En la estación espacial Ok Aquí Cuidado si no vamos allá tú Por ahí Plata Bueno rey de rico en tritio nada ese estimulado Cuidado que parece que estamos Guapo, ¿eh? Nuevo objeto en catálogo Hipercúmulo de tritio Bien, bien Todo lo que sea nuevo y Mientras no me ataquen naves no vamos todavía muy bien para defendernos. ¡Toma! ¡Qué guapo, tío! ¡Buah! Flipante. Toma, me ha dado oro. Sí, sí, lo he visto por ahí. Vale, no nos no hacen nada los asteroides. ¿Está bien? Porque si no. Vale. Venga. Supongo que bien. Destruyete. Okay. Se no se destruye. Mira, este tiene oro, ¿eh? lo agujereamos. Es más, más grande, más gordito. No se destruye tan fácilmente. Eh. Luego con la carga térmica. Se nos recalienta. Oh, como estoy ideando el meteorito. Eh. Estoy como un queso grullar. Está flipante, eh. Me está gustando un montón el juego. Venga, que, que nos vamos. Vamos aquí, ¿no? No, este no. Era. El paso Aquí, vamos para allá, chavales A descubrir este planetilla Y una luna nos falta también Así que bueno cada 37, son es muchos, ¿no? Vamos a correr un poquito más El motor de pulso Vale, esto lo solucionamos rápido Motor de pulso activado Claro, ahí En un minutillo, dice Vamos viajando ahí a través del espacio. No sé si se podrá cambiar la.. La vista. Sí. Se puede cambiar y todo. Dios, combustible insuficiente. Acho, no hemos quedado ahí sin combustible, tío. motor de expulso pulso. Ahora, pero tenemos tritio, tenemos tritio que hemos cogido ahí del asteroide. Bien, bien. Chavales, por eso quería yo el tritio. Perturbo ya lo cargaremos otra vez Y el propulsor de lanzamiento, si interesa tenerlo ahí Perdón, he dado ahí el micro eh, interesa tenerlo ahí a tope Pero bueno, yo creo que vamos bien, eh Está guay esto Está gustando Venga, con la nave Vale, más información ahí Vamos a averiguar Qué guapo, eh pues Venga, vamos para allá, para el planeta, que está bastante lejos Vamos con el Motor de pulso este otra vez Vale, un minutillo, estamos ahí. Ahí vamos. Síganme lo bueno. Uy, el asteroide. No, <ríe> ahí de medio lado. Está guapa la nave esta, eh. La que nos dan de casa. Tengo allí otra en, en el planeta. Uy, uy. El asteroide de tres para escanear, ¿vale? ¿Lo hicimos antes? Mira, ahí, ahí Ya lo hemos escaneado carne de cactus Cobre, pirita y plata ¿Vale? Vamos a ver que nos encontramos aquí quiero investigarlo todo Aparte de que nos da dinerito y todo Quiero tomármelo así Con un poco con calma No no quiero ir avanzando Y si está más área ahí Así porque si sí, Aunque no lo dice la La computadora, ¿vale? Pero bueno Vamos a intentar descubrir todo esto. Nos queda un planeta y una luna. Así que mira, ya estamos aquí, ¿vale? Ok. Dios, que me paso. Madre mía, chavales. Haciendo vuelo su orbital. Aquí, okay. entrando a la atmósfera. O sea, hay una nave ahí y todo, ¿eh? Vamos con esa. <risas> Disparamos. Un carguero parece. Este te disparo, ¿eh, padre? Ojo con bandolero <risa> Ojo, paramos <o> que <risa> mira que si no empieza a disparar a nosotros, no, no, déjate de te Esta fue la que vi yo también el otro día, creo, eh. Venga, a ver, ¿qué? ¿Edificio desconocido? Pues vamos para allá, ¿no? ¿O ¿Qué? Esto viene muy bien. Mira, mira, estamos entrando en la atmósfera, eh. Venga, vamos para allá. Ahí que no me quiero pasar tampoco. De frenada. Okay. Venga. Son cactus, tío, en planeta desértico de esto. Estamos en Arizona, Arizona City. Mira mira, mira lo que hace la nave, qué guapo. Venga, aquí voy a parcar, tío. Lo malo que no tenemos de eso para... Para que no nos cueste el despegue, pero bueno. Yo creo que vamos bien. Venga. Vale. Ea, yeah, es de Legwig G15. Se lo vamos a cambiar el nombre. Ok Vamos a ver El de LexWi este Aquí, ¿vale? Ostras, 14, tío Madre mía, chavales El de LexWi, G15 <coughs> Un nombre un poquillo raro, ¿no? Vamos a ver si podemos cambiarle el nombre. Si me deja, sí. Es que son nombres más raros, tío. Podemos poner nombres así un poquillo más. Indalecio, cosas así. Graciosas. Son nombres de personas, pero bueno. No le pone nombre de dioses a los planetas. Que si Júpiter, que si Saturno y rollo. Por nosotros, Indalecio. Indalecio. 15, ¿no? Por mantenerle ahí también el... <risa> ¿Vale? O G1 Como no es también... Nerecio G1 Mismamente Nos da igual Toma Y nos da 10 cúmulos Ahí, toperita Muy bien Clima Tormenta de polvo Ondulante Centinela, ninguno Muy bien, por ahí Flora, fructuoso Fauna, copioso O sea que bien, tío Y luego para comer Tendríamos que en de de Serían el... El modo supervivencia, vale, ya lo probaremos Adelante, estamos en el modo normal recordar. Y aquí los materiales que tenemos Y hay que descubrir todo esto Pues nada, pues vamos para, para abajo Ok Vale, nos faltaría esta luna por descubrir Hemos, hemos venido por aquí Y tal y tal, y no, no la habéis visto en la luna Ahora iremos por la luna Y yeah, ya pues ya tenemos el indalecio El Yoro escudelta Que no le puedo cambiar el nombre ya y este tampoco, pero bueno Ahí vamos Vamos con el indalecio <ríe> Un saludo para todo el indalecio Ok Estamos aquí, vale Como dije, vamos a cambiar la vista En tercera persona, aquí Ok Venga Cámara, ¿de esta qué pasa, tío? Yo quiero la linternilla también, pero no sé por qué Se me apaga y tal A <risa> la linterna Ya de ahí Tenía esto un modo también para Bueno, mineral identificado Vamos al lío, chaval Venga, identificar minerales Ya sabéis Vale, plantita eh, Flora peligrosa Gasto esto right. Ya le pondremos nombre está guapo Vamos Con esta linternilla ahí Cuidado ¿Eso qué es, tío? Un bichejo Ente biológico Un determinado exótico Dieta de algas, vale, se alimenta de algas Ojo Colocar marcador personalizado No, no, no, déjate de, de rollo Esto lo tenemos que hacer ahora, ¿vale? vale Guay. Módulo de tecnología Ya estamos por eso nos interesa los módulos tío. Marcado A ver este Ahí, Lo tenemos pajarraco Falcón Falcón, Falcón tujae Es un Es un halcón Vale, ahora cuando queramos coger Algún material Yo estoy flipando, ¿vale? Estoy viendo el planeta Y flipando la verdad que sí Bueno, yo creo que está todo por aquí Más o menos descubierto, ¿vale? Identificado Quinocactus. ¿Ese será la más módulo de tecnología? Está 218 Creo que está más cerca que el otro, ¿eh? Cargamento Ojo ahí el cargamento, ¿eh? Y carne de aloe Este ya lo tenemos Tenemos que detectar eso que se mueven por ahí ¿A qué? ¿A qué? se me ha ocultado a ver si sale Ahí está dónde está Creo que está detrás de, de la montaña a ver sí sí las escanea, escanea, bien otro más Ok. todo guay venga vamos a ver esto este sistema aquí vale ¿Qué pasa amigo Yo tengo comidita Pienso para criaturas requerido no tenemos Punto de control, ¿vale? Esto es lo primero que hay que hacer. Venga. ¿De dónde hemos acoplado? Aquí lo alto de la montaña, ¿vale? Ya va, iremos para otro lado. Asentamiento menor detectado. El primero que he pillado, ¿vale? Que hemos visto. Venga, contenedor. Esto fuera. Descartamos. Pero yo, chatarrilla. Que no tengamos contenedores y cosas estupendo otra reliquia que es para ir para la estación espacial venga un poquito de sodio esto lo descartamos venga y mirad mi traje que me conseguí también ayer que lo cambiamos ahí en blanco y azulito todo guay gracias de, de hidrógeno muy bien hola amigos a ver el cast. Captur... ¿Vale? Eh... Manipulador, no, lanzarrayos tampoco Ahí, láser de extracción Carbonio, si ¿sí, y no Pues bueno Supongo que habrá que pillar un poquito también, ¿no? Planeta bastante estable, ¿vale? Desértico de momento, cuidado con las tormentas también Pero como tenemos el manipulador, pues no hay problema Manipulador de terreno, hacemos ahí una cuevita Hasta que pase la tormenta y fuera. Vale Más carbono Ojo, nuevo objeto en catálogo geoda. Tío, que está muy lejos, eh El módulo aquel, tío Uf. Muy lejos, eh Tenemos de hidrógeno de este ah, Habrá que pillar también un poquito De cristales Digo yo Estamos aquí A ver, aquí con la caída Que hay para abajo, eh ¿Vale? Ahora se nos calienta menos. Bueno, aquí que tenemos Sodio. no de tecnología 273. Aquí quiero coger Formación de mineral enterrada. Quiero coger cositas que estén cerquitas. Que no vayan de este muleo. Cargamento. Este está más cerca, tío. Venga, vamos para el cargamento a ver qué tal. A ver si puedo acceder, eh Vale, la nave está aquí Madre mía, dónde está la nave Uf, Al borde del barranco Venga ¿Dónde he señalado, tío? Cargamento, allí está Vale, pues A ver si llegamos Nuestro es otra, ¿eh? Pero no ca caerme por aquí Ok Tenemos carta de navegación y todo, tío Venga, contenedor Ok descartamos ya ver lo que nos da Otra reliquia Que va a venir muy bien para lo que es esto de arriba de la De la estación espacial Aquí A ver Este no podemos pasearla, ¿vale? Ok Bueno, a dónde vamos ahora Módulo de tecnología Esto nos interesa muchísimo, tío Si es para eso traje O es para... Sí, sí Vamos a intentarlo, ¿vale? Venga Aquí de medio lado Man que sea Como sea Vale Hola, amigo Espero que no me ataque El indalecio G1 ¡Qué bueno! <ríe> Si alguno quiere que lo renombre como bueno, bueno, bueno, Verás tú luego, eh? Para subir arriba, yo no sé, eso, eh. <risa> Buah, chavales. ¿Este los tengo ya o no? No. Vale. Tenemos plantita por aquí descubierta. ¿Este qué? Piedra del saber, también me interesa. Si es que me interesa todo, tío. Piedra del saber, la marcamos de nuevo para no perderla. Y vamos para abajo Cuidado, ¿eh? Digo Eh, eh Ahí, mejor Venga Eh, ya tenemos al... Ok Se nos ha comido un poquito de vida, creo, ¿eh? Me falta ahí una rayita de esa ¿Esto qué hay, tío? Esto no es nada mm, Equinocactus Ahora Lo veremos Este ya lo tenemos Vamos a por Carne de aloe Y Depósito de pirita Ese está muy lejos Pero la carne de aloe sí está más cerca Depósito de plata Módulo de tenorías Que es el que quiero, ¿vale? Es el que quiero Vamos va. Esto se rompe, qué okay. Ah, no, no podemos todavía. <ríe> Estamos en la sedestración avanzado. Bueno. Luego una tormenta verdad. Parece que viene, ¿eh? La tormenta. ¿Dónde está eso, tío, mi.? No, asentamiento menor, ojo. Ojo a los asentamientos, eh. Reserva enterrada. Fuera peligrosa. Depósito de plata. Ya es que perdió el otro. Positos de plata Oh no pierdo las cartas. Se me enterrado, ¿no? Ese es el que he marcado Creo mismo está por el otro lado de la montaña Yo qué sé, tío Madre mía, en el follón me estoy metiendo No, no, está allá arriba Venga, vamos Curre, bandolero Curre <ríe> el Menudo follón me he metido Creo que para llamar a la nave, pero bueno Aquí un poquito de... Si ¿Sí me deja... No sé si me pinchará los cactus o qué. ¿Eh, Esto es una planta nueva o algo. No. No. Vale. Pues nada. Vamos ahí que nos dé carbono. Ya está, está soldador, ¿no? Eh. Aquí queda. Prueba de cerrita. Vale. Sí, esta fuera la primera roca que descubrimos. Ojo, ¿eh? No sé qué hora es. Ahora es. Para actuar a las 3 y media de la tarde. Ya mismo anochece. nos por aquí de, de exploración. Madre mía, chavales. 62 unidades. Cuidado, ¿eh? ¿Esto qué? Analiza, ya lo tenemos. Canela, ¿eh? Es para comérnoslo, ¿vale? Me imagino el modo de supervivencia A ver cómo llego allí arriba, tío Me voy a tener que hacer aquí, no sé Con el manipulador de alimentos De, de, de terreno o algo Si no, ¿cómo llego allí? Vamos a ver Cuidado pues, que podemos caer y la podemos liar Bueno, de momento bien O oh, más o menos bien eh, pues para manipulador de terreno Vale eh, estupendo, a ver si llego Ahí Módulo de tecnología Datos recuperados, bueno Para investigar nuestra tecnología Ya tenemos tres, bien, bien, bien No estaría mal El asentamiento ese, pero claro Asentamiento menor Pues sí, necesitamos un asentamiento A ver si no hay más nada por aquí Mira, módulo de tecnología, vale Es que esto no viene muy bien, tío Ahora tú el. Pedazo de piña que me voy a dar de aquí. <risa> pues no decía otra cosa. Ahí vamos. Ahí vamos. Bien, bien. ¡Oh, no! ¡Mal! <risa> mal, no me dio mal. Vale, está aquí. Vamos para allá, ¿vale? A ver, poquito a poco. A ver si se me carga o algo. Voy a poquito a poquito, ¿vale? Para que no me cuente mucho. Y no se me descargue. Venga, lo tenemos aquí ya, ¿eh? El módulo este. Me pego aquí con él. Ahí. Vale. Voy a tener que subir. A ver que me da otros datos. Muy bien. A ver. Flora peligrosa. Está ahí al lado. No podíamos Mirar, examinar, lo mismo Hay dulce Depósito de pirita El trigo, que ya lo hemos descubierto en el otro planeta Edificio desconocido, lo veo eso Luego había otro, el asentamiento menor, ¿no? Lo hemos visto por ahí, no sé Dónde estará, pero Depósito de plata, asentamiento menor Ese puede estar muy bien Lo voy a marcar, ¿vale? De momento para no perderlo otra vez Vale Miramos un poquito, pero que no vamos a disparar la nave Incluso puedo llamarla ¡Ostras! Ah, pero eso ya la hemos Descubierto la piedra, saber. Nada, nada Depósito de cobre, eso no interesa, desde luego Nuestra nave, A320 La baliza Allí tenemos más animales, ¿eh? Que hay que descubrir Módulo de tecnología Tratar de ir para allá, ¿no? Para el sur a ver Si llegamos al animal a eso Y si ¿sí, acaso al Módulo ese de No en... había enterrado O lo que sea A ver Esto es pulposo Ok A ver si llego A ver A ver, este está a 300 Pero lo mismo está detrás de la montaña Que vete a a dónde Este Módulo de tecnología enterrada También está A Perpiñán Pero bueno mi nave por ahí Vale, esto ya lo tenemos El animal lejos eh, Iría para allá Y a ver los animales estos Si no echa la noche Como venga la tormenta Verás tú Qué risa Vamos para allá Ahí corre, bandolero Viendo y, y volando Eso que es Fue artificial, ¿eh? Pero que me estás contando ¿Qué es. Frío ¡Ostras! Frío, chavales no tenemos protección contra el frío, hay ¿eh? Mucha A ver dónde están los animales Luego la flora esta Ahí escaneamos Vale, que tenemos ya mismo el frío ahí ¿Y tú? ¿Qué tienes? No, no hace rabia, no ¡Eh, eh, Ojo que me envenena Protección contra esto activada Muérete ahí, ¿eh? ¿vale? Y a ver los animalitos estos que tenemos por aquí mm -hmm. Ya tenerlo ahí enterrada por aquí, ¿o qué? Los cactus Carne de aloe ¿De nuevo qué, tío? No sé Todo esto es que no viene muy bien, ¿vale? Descubrir por eso digo Reserva enterrada, sí, tío Vamos para allá un momentillo, ¿o qué? 368 Allí detrás de aquella colina, allí en Todo lo alto Pero bueno eh, ¿Me han identificado o qué? Que ponía o algo Sí Vale Cerita esta, como se llame Cerita, cerita Allí no, ¿qué? Selva enterrada, si sí, ya tenemos cerquita, ¿ve? ¿eh? serva para allá Vale, cuidado con la temperatura y tal que Como veis la pantalla está ahí ya poniéndose... Damos protección contra el frío ¿eh? A ver dónde está esta cosa Allí Ostras, pero es que tengo atrás a otro de estos Otro barranquillo <ríe> Vamos ¿Dónde estás? Ahora no lo veo pero Estamos tan cerca que no lo veo Que nadie lo ve, ¿no? Este, no, tampoco, tío ah no lo veo han identificado Ventica. Voy a estar aquí, ¿eh? Se escanea bueno ahí, hombre. No. Este tampoco lo tenemos. Una trolita. Esto se me queda muy lejos. Ahí tenemos la nave, ¿vale? Pero lo que he venido yo aquí a buscar, no lo encuentro. <ríe> claro, como no lo he marcado. <ríe> Cannes de nave tampoco es lo que queremos. ¿Es este? Tampoco, chavales Depósito de cobre Módulo, pero está muy lejos Depósito de plata ¿Es este, no? Estar por aquí, tío Madre mía Ni aquí para nada Cargamento No lo hemos cogido el cargamento ese Oye, pues no lo veo, eh Chavales Algo tiene que ver por aquí Enterrado y no No lo veo, tío No he venido aquí para nada A ver la La protección, vale no Está peligro Dame aquí un poquito de sodio Ok Y para la vida también un poquito de sieno Venga Ahí ya tenemos poca cosa, eh O sea que vamos muy petados Aquí tenemos poco espacio Pero bueno ¡Ojo! Hay la leche que le han dado. ¡Eh! Cuidado con las plantas Tiene el oxígeno Bueno No es lo que quería yo, tío Okay. Bueno, estamos haciendo un descubrimiento, vale, pero Yo juraría que había algo por aquí Y ya no lo veo, como no lo he marcado Esta es, reserva enterrada Chavales, es que está aquí Vale, 40 metros Pero aquí para abajo pues eso no la veía O la leche que le han dado a la reserva Está enterrada <risa> Ahí, vamos a ver. Ahí Marco aquí me hago aquí una cuevita Más pronto que la más ¿Dónde está Amiga Y no 28 metros Venga <ríe> A ver aquí Hacemos aquí una cuevita Aquí Está la protección Que está tío La Ahora no lo veo Tengo que ir para atrás 23 metros Ahí, ¿nos hacemos aquí una cuevita? Aquí estaba Es que no la hemos pasado Estaba cerquita, cerquita Ok A ver, qué que nos da Dañado clavija A ver, aquí debajo nos metemos Y la, la temperatura se estabiliza un poco No nos da tanto frío En las cuevitas, ¿vale? Bueno, hemos visto, Que hemos descubierto Hay que desmontarlo Ferrite montada me ha dado Voy a intentar pasar cosas a la nave Ah, está fuera de alcance Vale, vale no puedo pasar nada a la nave Pues nada a, a, Yo creo que podríamos llamar a la nave Intentarlo, que venga para aquí Uy, bueno y malillo Y ya por aquí Allí, ahí Y iríamos ahí, yo creo a, a ver si lo veo Buah, como que frío, qué frío que hace Menos 52 El que he marcado, ¿vale? Allí, asentamiento menor A ver si me llega aquí La, la nave o algo que venga, tío Vamos a llamarla A ver, cargar Llamar vehículos Pila radiante, venga Se puede Rotar o algo, ¿no? A ver Vamos a poner donde queramos, ¿no? Y yo, y yo y yo, y yo A ver, porque el sitio Está para allá No, ya lo he perdido <risa> Ya he perdido el sitio donde tenemos que ir y vamos, venga, da vuelta. Asentamiento menor. Allí. Vale. Pues entonces, tendría que poner la, eh, la máquina aquí. Ah, no, estos son los motores. Vamos bien, vamos bien. Vamos para allá. Ahí la ponemos. La navecilla, más o menos. Cuidado la planta. Que no nos coma. Y ya. Ahí. Vale. Vamos a nuestra nave. Bueno, la he puesto mal, creo. Pero bueno, tiene los motores aquí, tío. Y me creía que eran los del otro. No pasa nada. Me damos la vuelta. Hacemos un despegue. Vale, ya no tenemos propulsor de lanzamiento. Pero bueno, lo podemos cargar. Y vamos a ese asentamiento a ver qué tal. Vale, creo que ha venido aquí mi nave. ¿O qué pasa? O este es otro, pero no me había para aquí. Ni, ni de coña. No sé qué es eso. Le vale, damos aquí al, al escáner que en el planeta. Venga. Ahí vamos. Podemos darle más rápido y todo, ¿vale? Salimos aquí al, al espacio un poquillo. Ahí. Tenemos asteroides y todo, ¿no? A ver si le puedo dar. A ver, llegada en una hora, sí, hombre. Ven, le damos aquí a motor de pulso este. Y del tirón. Madre mía. Vale, mira cómo entramos ahí en la atmósfera Entrando en la atmósfera Al planeta Indalecio G1 ¡Eh, eh, Tenemos de esto, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, déjate, déjate! Así no vale, voy A ver, No sé si cambia la vista o qué, pero... Voy a intentarlo a, a aparcarlo bien A ver, tío, que me voy a estrellar Venga, a irte aquí un... Giro, bandolero, aquí auténtico A aparcar tú Venga, que puedes Ahí, ahí hay que aparcar ahí, para luego salir bien Ahí, eso, verde Ahí es donde hay que aparcar, chavales Venga, a ver que nos encontramos aquí en este asentamiento Guay Guay Bien, bien Vale Antiguamente se podía Dirigir, creo, el de el este pero bueno, no tenemos de eso de lanzamiento Pero creo que desde aquí podemos Aquí creo que vamos a poder instalar, ¿vale? Grabamos ahí Oh, qué bien, tío Llega de noche, pero bueno Mira aquí para llamar a la nave, ¿vale? Nada, tenemos aquí destino alcanzado Pues guay Llegamos un poquito antes de entrar aquí en este Vale A ver Es fresquete, pero bueno, como acabamos de llegar Tenemos protección ahí Vamos a tratar de a ver, reparar Ok Destruir el bloqueo Venga Nos da Nanita, eh Bueno, bueno Todo lo que sea nanita y cositas así, rica ¿Esto qué pasa? ¿Por dónde se entra? No tengo ni idea qué es esto Aquí Ojo que viene la tormenta, eh Bien Aquí estamos a salvo Datos de navegación encristados. Mirad qué pintas tenemos de astronauta ahí espacial. Ok. Más nanites nos da, ¿vale? Tiene nanites. Venga. Bien, hemos encontrado dos máquinas aquí con nanite, Ok. La sillita. Sentamos. Tomar el fresco. <risa> no, le podemos dar vueltas. No nos podemos sentar, ¿vale? Con la mochila y todo. <risa> Tener bien, Mira, primer auxilio. Eh, a salud establecida, muy bien Ojo ahí Vamos a meter la base esta y vamos a intentar Hacer aquí, no sé, algo Vale Venga, vamos a ver Yo creo que bien. no habrá nada nuevo por aquí Ni nada, ¿no? animalitos nuevos eso no esos ya los tenemos y todas estas cositas pues bueno nos los módulos que nos interesan mucho ¿eh? todo eso es eh, jamoncito del rico venga vamos a ver que no va a dar frío investigar especímen reputación aumentada con los geques estupendo maravilloso me parece maravilloso Parece también, genial, darle vuelta a la silla, ¿vale? <risa> bueno, no veo nada más. Ah, sí, la plantita. Se nos puede dar ahí, mira, carbono, ¿vale? Estamos ahí todo el rato en el cuadrado, pulsado. Hasta que ya no, no nos deje. Ok. Vamos a escribir el carbono a la plantita. Carbono, oxígeno, litio. Bueno, de todo, chavales. Venga, ¿qué hora es? Voy a dormir, ¿no? Las, las 12 de la noche, ya te digo. Bueno, tenemos ya bicheado todo. Yo creo que sí tenemos que irnos para allá. Aquel, ¿no? Vale, esto para guardar y trazar. Ahora lo vamos a hacer ya. Venga, que coja esto de aquí. descartar más cositas ricas para nosotros. Grasa de hidrógeno. Bueno. La pidió al principio y luego no la ha vuelto a utilizar. Aquí. Para salud En ese traje. Me parece maravilloso. Y aquí guardamos y trazamos aquí. Venga. Todo esto nos viene muy bien. Vale, estos son descubrimientos. Todavía en puesto de letán. Guardando. Data negación por uno. Ya ves, todo eso nos viene muy bien, chavales. Danite, ok, eh. hemos guardado. Si no puedo guardar otra vez. Así que un poco pilla. A Ahora. Sí, sí. He guardado doble. Por si acaso. ¿Qué se cierra la antena. Me gustaría que se quedara ahí abierta. Pero bueno, está chulo. Una bandera nueva aparece y tal. Venga, vamos para adentro. Eh, por aquí. ¡Eh, gallego, aquí un amiguete! ¡Hola, amigo! ¿Tengo cosas para hablar contigo? te vayas! ¿Quién es? ¿Sí, ¿Quién es? Vale, este no había de verte. de nuestro primer que de frota con vehemencia. Míralo cómo se alegra de vernos. Amigo, la que... Al no sé qué. No podemos entenderlo todo. Vale, picotea enfáticamente las cifras monetarias que hay en su tableta. Y luego se pone a dar salto. Un agradable olor se palpa en el aire. Un alivio después del eficiente polvo de la superficie del planeta ¿Qué hace? ¿Me le damos 100 unidades? Sí, yo creo que sí, tío Es poco, son 100 unidades No es mucho Bueno, le vamos a dar palmadita a la cabeza, vaya que se mosquee o algo Tocar la pantalla tampoco Ah, bueno, dale unidades Bien Es una pieza de tecnología, cambio, claro, claro Hombre, una pieza de tecnología Reputación aumentada, ¿vale? Con lo que es por uno Bien, rango 2 de 9 Joder, cuando suena una musiquilla esta que hemos hecho algo bien He Llegado de nivel 1 con los gas, bien, bien A tú cuando le de regalitos Tengo ahí preparado para ello Venga, los módulos de mejeras, esto es muy importante, ¿vale? Una tecnología específica que ya tenéis instalada Cada módulo es único, busca módulos específicos o raro en cada estación espacial Los módulos de mejeras están preparados y no necesitan ser fabricados Usan anites para comprar mejor a los mercaderes de tecnología en cada estación espacial, ¿vale? Que lleguéis, pues ahí solo podéis comprar las mejoras. Cada mejora es única. Visita toda la estación espacial en busca de mejoras raras. Y cada tecnología principal puede soportar hasta tres módulos de mejora. Pues muy bien. Pues si podemos mejorar algo. No sé, a ver qué dice este. No veo yo mucha tecnología por aquí. La única que tengo es esta, la del, la del escudo no tengo el panel de cableado y todavía no me lo he instalado No sé a qué... Tecnología se refiere Vale Luego también tendríamos que... Cargar esto, ¿vale? Con la de esta de combustible A ver qué nos pide Tenemos no Perfecto Ok Ya te digo, a tope, ¿vale? Al 100% para poder salir bien y toda esta historia Tenemos el cañón de fotones, ¿eh? que es lo único que tenemos ahí por... de arma, de momento Vale, y lanzacohetes, no sé cómo utilizar esto, tío Vale, usar el triángulo para que me dé el modo de arma y pulsar el X para disparar, vale, vale Pues no hemos disparado ninguno, ¿eh? El lanzacohetes hay que probarlo también Esto es para larga distancia Ok Los pondría juntos, es que no sé, tío, esto porque se me mueve Vamos a ver Vale Bueno Quería que estuvieran juntas las armas Pero bueno, no pasa nada Yo creo que por ahí bien Otra cosa que hemos descubierto Y nos queda un espacio, es que ya os digo Estamos ahí a tope <risa> Despacio A ver si por Nos da para acceder Para hacer contenedores y tal Si no la llevamos claro Vamos a hablar con este hombre otra vez se emociona mucho, ya está Ya no quiere cuenta, ¿vale? ¿vale? Ok <ríe> Muy bien, amigo Ahí hay otro, tío final de arma Vale, comparar uff este va a costar un pastor No vamos a tener no vamos a tener dinero Ya ves Dos millones y pico que nos pide Así nada, chavales esto son una buena multiherramienta tío Dos millones trescientos ¿Cuándo podremos? Es un rifle, ¿vale? Esto lo que tengo que hacer Es mejorar la pistola Otra vez lo mejoré En la, en la otra partida Que tengo De dos orillas por ahí Creo que me lo encontré Bueno, que está muy bien, ¿eh? Pues no tenemos dinero <risa> Ok A ver este que lo no cuenta Hola, amigo La mercancía de Yandy Comerciante de tecnología Incluye plano para fabricar tecnología Así como muchos de los componentes necesarios para crearla Macho, es lo solo con interesa. Componente, plano Sello hermético Mira, esto no lo necesitamos Pero pide un montón, 85.000 No se lo voy a comprar ni, vamos, ni, de, ni de broma, ¿vale? Estoy mirando Y encima es que nos pone muy caro Más 22, creo Nos pide muy caro Sonador magnético ordenador cuántico, todo eso lo vamos a tener que hacer Buscar Fabricar, ¿vale? Ok, pues no tiene más nada datos de navegación si sí los tiene baratitos ¿Vale? Si sí puede intercambiar con el cartógrafo Pero tenemos dos Tenemos mapas estelares De momento tenemos mapas estelares Creo que de momento, aunque el, No sé si sería una buena, porque Está ahí en menos 30, ¿vale? Está súper barato ¿Cuántos tiene? Dos Tiene dos datos Se los compramos, tío Nos cambiamos al cartógrafo este Yo qué sé Vale, lo mismo nos puede venir bien eh, Pues ahí están comprados oh, Esto es carísimo, el semiconductor Ah, vale, nos ponen rojo Porque no tenemos dinero, vale, vale Venga esto sería el inventario de nuestros otras ¿eh? Vamos a ver lo que podemos vender y lo que no, tío Porque vaya tela Le fijé, no, esto solo tengo que dar un viken Que nos da 24, pero Esto me va a dárselo, ¿vale? Yo creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Algún viken de allí Y esto igual este me va a dárselo un corvax Y nos puede venir bien Para la reputación, que si no, igual que esto Las reliquia esta para solo lo ve Vale, bueno, veo. A ver, la carne. Esto fuera. Carne de, de aloe. No sé cómo procesarla todavía. El procesador de nutrientes. No lo tenemos. Así que fuera. Recuperadas. Tenemos siete ya. Está muy bien. Creo que necesitamos uno más. raíces pulposas. Vale. Ok, esto es lo mismo para hacer productos comestibles. Pero de momento. Nada. A vender. Y ya está. Vale, de acuerdo Eso les traje. aquí ahora la nave A ver, es que le podemos Hidrógeno, yo que sé, es que no sé lo que venderle y lo que no Esto es combustible de lanzamiento Esto no me interesa venderle <ríe> Este le no da menos, así que no me interesa Más salen rojos Ahí está el cromático Nada, ferrita levantada Oro magno Aleación ahí potente Vender uno por 200 yo, yo creo que lo podíamos vender este, ¿eh? Una buena aleación y tal Gran valor Popular entre los mercaderes Yo creo que sí, tío Lo vamos a vender, ¿vale? Da hay un montón de pasta Cobalto ionizado y fósforo Venga, lo vendemos Ok Heridesita nos da muy poco, así que nada Así que... Vamos a otra cosilla, no sé La mordita A ver... Se libera de los cadáveres de criatura. Se puede cultivar y colectar específicamente de La ley de la mordita Yo lo voy a vender, yo esto no lo quiero para nada también, también minerales a ver, En una refinería podemos hacer cloro, vale el cloro no me la ha pedido, pero bueno, seguramente necesitaré. Pero bueno, como tenemos allí un planeta de estos acuático, esto no. Esto me da muy poco. Nada, esto es lo que hemos comprado. Ok. Esto decía que se vendía muy bien, tío, pero aquí no dan poco, ¿eh? Menos 3,7. Se puede vender en la terminal del comercio galáctico. Vale, vale, aquí no, ¿eh? Una terminal. Esto no es una terminal. El como lo de tritio. ¡Ay! Esto hay que abrirlo, tío. Vale, vale. Cogimos antes de un meteorito de eso. nada, voy a abrirlo. A ver. ¿Dónde está eso. Que no le veo. ¿Este? Es? ¿Módulo? No. ¡Ah! Este es el que nos ha dado antes. Vale, vale, ojo. ...mejora significativa del, para el sistema de soporte vital... ...claro, claro, lo vamos a instalar ya... ...tengo que instalarlo ya... ...vamos a chillar... ...vale... Creo ...que lo poner aquí arriba... ...aunque tiene un corazoncito... ...lo mismo lo pongo aquí al lado del otro... ...vale, ahí, vale... soporte vital... ...y este es el recolector de, de, de nitrógeno... ...dice... Parece este es un simplemente significativo de energía de panel solar. Energía de panel solar. Ni idea, chavales. ¿Vale? Era para el panel solar que tenemos allí en la base o algo. Venga, vamos a ver. Es que tenía por aquí algo para abrir. Y no lo veo. Geoda, analizar. Esto también. Analizar el de Geoda en materiales utilizables. Y sí, tío. ¿Qué me ha dado? Yo creo que ferrita. Polvo de ferrita. Digo, tío, me da... ganas de tirarlo Pero bueno No veo lo del tritio este Como nos dice de aquí en la nave, digo yo Este de aquí Vale, hipercúmulo de tritio Hay que analizarlo en el cuadrado Y no sé lo que habrá hecho Me no habrá dado tritio, supongo Vale una tuba de carbono podemos crear más con esto podemos trazar el rumbo ok nave. yo le paso para la nave todo lo que pueda ahí, ahí drono está bien lo que me deje, ¿vale? Porque lo vamos acumulando En la nave y así Aquí Cato seguro que también No, esto no Esto se lo tenía que dar a los A los amigos A ver, un momentillo Voy a consumir Vale Cobalto Oro efigie, vale. Este ya no tiene vamos a ponerlo aquí. Este lo ponemos aquí. Ok, lo siento, nada. Si, sí, esto ha dado nada. Pero vamos muy bien despacio, ya, Hemos ¿eh? recuperado ahí bastante espacio. Que es lo que nos interesa, tío. Okay, Vamos a este también aquí Molaría tuviera algo de ordenar ¿Vale? Materias primas Objetos de gran valor Consumible Y de no instalable, Muy bien Pero Molaría que tuviera algo de, de, de ordenar Con un simple botón ordenar Esto estaría mejor Pero bueno Muy bien, ¿eh? me contento Venga, seguimos Investigar especímen Tres nanites reputación aumentada Estupendo esto, esto es lo que necesitamos Vamos, el terminal de co de comercio galáctico, ¿vale? Aquí ya ni más nada Una vez hay cositas por aquí para las mesas Y se pueden investigar, ¿vale? También Así ya no Pero alguna vez ya se investigar eso Hay que estar atentos Por eso me gusta también más la vista en primera persona aquí Pero bueno, vamos a ver lo que podemos vender Toro cinco de eso, ¿qué leches es? ¿Qué es? Tenedor de torres 5 y me se fabricado de medida Ni idea, tío Tiene un montón de caro, pero bueno ni idea, eh Estos todos se usan para contener los fuertes campos Generados al fabricar Componentes científicos, ni idea Eso será más para adelante y no, no, no Vale, vamos a ver Vender Están los cubitos esos que teníamos Estarán en el... Aquí Pero me da muy poco No sé por qué me dan menos, tío 7,2 Hay que... Hay que esperar un poco Y que nos den más dinero No sé por qué sale en rojo Será por lo mismo Porque no nos interesa venderlo Digo yo, ¿eh? Es una cosa ahí... Personal Pues tío, no, no voy a poder vender a este hombre Vamos al puesto este hidróno, pero que esto no me interesa Es combustible me da muy poco. El bronce oscuro. Esto también es nuevo, ¿no, Tiene material este. ver, ¿eh? el bronce oscuro. 24.000. Que sí, que sí. La aleación esta. Ya conseguiremos más. Vale. Hemos Tuvimos... perdido dinero, pero ya os digo. Es que si no. No conseguimos dinero. Tenemos 160 este es rey dulce. Venga, aquí está ahí más 2.9 Vale, ya no tenemos por aquí más nada Vale, aquí es hay un montón de cosas, ¿eh? Todo esto no, no tengo ni idea Acelerante de fusión, datos de usuario desencriptados Ni idea Entonces vamos poco a poco y nos vamos entendiendo Más o menos, si no Pues estupendo Yo creo que no voy a vender más nada <ríe> Ya lo digo tanto de esto de del comercio vale este no me sube tío si me subiera tío 2 por 174 estaría muy bien el muestra rosa no sé ni para qué vale que me dan menos 6 tío y eso es lo que nos interesa pero bueno a ver el trigo que me da ahí más 1-0 pues lo vendo ok que lo demás está en negativo O la ferrita, pero nos da muy poco Material muy corriente Pues nada, yo creo que vamos bien Ok Algo más Buscar Va uno de carbono Luego el viaje Musicón ahí potente Fabrica de hacer dinero Bien, bien Hemos estrellitas Así que todo eso va subiendo, ¿vale? Muy bien Ya no tengo para comer más Carbono Ay, Y me decía sentarme, creo Sentarse Ah, pues mira Se quita la mochila Y así se puede sentar Qué gracioso Vale Bueno, vamos a ir aquí Aquí ya no tenemos más nada Ok, puesto este de comercio Bueno Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ok Hay dulce Piedra de saber, no sé 292, no está muy lejos Meja blindada 23 Sé que hay agua por aquí Y módulo de tecnología cargamento menor que es este cargamento cargamento ese no sé cómo es? No es lo mismo el que está dentro de la base cargamento no es un vistacillo por aquí no veo yo cargamento pero la base pero eso si es está lejillo eh eh Venga, amigo Que te... Ahí, que te escanees Bien se hacia de un... Ok y tenemos otro Esa es mi casa, pero está fuera del planeta La flora peligrosa y tenemos más animalillos Ahí chunguillos, tendremos que ir a por ellos, tío, si no... Vamos a ver, cuidado con la planta venenosa esta, ya sabes. A ver, los animalillos estos están por aquí. Es más para allá. A ver si viene alguno. Estuviera más cerca, parece que no. La planta esa que me va a contaminar. Ese no se mueve mucho. Ahí, puede ser ese. Eh? Sí, sí. ¡Ojo! ¡Ojo, que son macetas! Andante Vale Qué guay, tío Vamos descubriendo cosillas por aquí El trigo me daría igual Pero el módulo no me da tanto igual Ahí tenemos animalillos por descubrir vale, Vamos, espera Un nuevo planeta, ¿vale? A ver, estos animalillos, ¿dónde están? ¡Ojo! ¿Qué es eso? Un caracol gigante Tartudia Vamos a mí, Chavales Vale Eso, tío Ese agua Eh Este es nuevo también Lo catán Catayun Qué bichajo. Miel pegajosa No sé qué Creo que vamos a ir allí, eh Venga Vamos para el cargamento Esto lo tenemos ya todo investigado, ¿no? Se supone que sí ¿Eh? ¿Ha hecho algo o no? <ríe> Estoy en el modo de investigación, ¿vale? Disculpa Bueno, vamos para abajo Supongo que bien todo esto le no interesa Ahí buscamos No se ha encontrado nada Bueno, bueno No pasa nada Siempre Ahí estamos Otro microprocesador de esos Está muy bien pues son carillos, ¿eh? Si no será nuevo, ¿no? Sí Una bola, tío Ojo Diorolnis ves los fluctuantes muy inteligentes que disquearrotes Vale, vale Productos pepitas de hueso Guay, tío Buah Qué pasada Busca Munición pues Si tenemos que atacar ahí algún bichejo Ni identificado, ¿dónde? ¿Ahí? Sí Vale, en mi lotita Ok Almeja me da igual El trigo extractoide me da igual también Ya lo tenemos descubierto y todo Piedra de saber, creo que no. Cargamento está muy cerca, tío. Vamos para allá. El agua esa chunga. aquí. Cargamento. Aquí. Vale. Cargamento. Oh, requiere pasarla Mala suerte. Esto no sé si son. Peligroso o no, pero bueno. Cosito de cobre estaría bien también, pero ahorita no lo necesitamos. A descubrir fauna y tal y cositas ricas. Es lo que nos interesa. Modo de tecnología. Ese. Pues venga, lo marcamos. Para no perderlo. Y vamos para allá. Tenemos frío, pero no pasa nada. Aquí lo hemos encontrado. Venga. Perfecto. Dámelo. Ahí datos recuperados por uno Ya tenemos ocho. Más cosas Mi Casa no Módulo de tecnología Puede estar bien Y piedra salve Ve, otro módulo De estos A ver si podemos llegar, vale Sin muchas dificultades Porque como veis el terreno La neta pues no han identificado ¿Qué me estás contando? O venga de esta Ok No sé si tendríamos que ir cogiendo, pero bueno De momento no, nos hace falta Está guay el planeta también, tío, este Como desértico, ¿vale? Mira, estos son nuevos también los castros Genial ¿Estructura qué? Orgánica subterránea, ojo, eh Y tenemos una cueva, eh Piedra Y otra piedra Bueno Vamos para allá Vamos a explorar Explorando el planeta No hace falta la nave Pues La llamamos Y ya está Estaría bien tener vehículos ¿eh? Me gustaría mucho tener vehículos Cuidado con las plantillas estas Sí Son chungas <risa> Vale Vamos a meter aquí Con el, el láser Creo No sé Ay. Ya no es tan peligrosa. Vale. Voy a quitar el hidrógeno. Que pierdo mi. Mi este, tío. Ahí. ¿Dónde está? Aquí, yo creo que está por aquí. Lo perdemos ya. Seguro. <risa> Me he perdido ya. Aquí, módulo. Vale. A ver. A ver qué pasa. Ay La verdad donde no era Lo tenemos eh, Otro datito, eso nos viene fenomenal, eh, va, Eso va a venir A tope Venga, más cositas Dulce Quinocaptu, que no queremos Nada, raíces pulposa, Tampoco un escáner O oh, si sí, no cerquita bueno No nos viene mal, vale Ya sabéis si no es abundante en todos los planetas Así que no hay problema Vale Quiero ver cositas nuevas o yo que sé Vale, las plantas estas ya las tenemos localizadas Estas no Vale Nada nuevo qué guapo, tío Buah. Que te quedas flipando con los planetas Exploración Y todo nuevo Depósito de plata, me da igual Este no me da igual Vale Plantita No sé si me... A ver No, no pinchan estos por el momento, no pinchan Tampoco pinchan la protección ahí un poquillo ya baja Pero bueno, no La podemos recargar Aquí la nave Vale, de momento no veo Teníamos las piedras esas del saber Ya las he perdido, claro Si no las marco Ahí tenemos una Hay Una piedra de que No sé Teníamos dos Selva enterrada Vamos por esta A ver Selva enterrada Eh no he identificado Va para acá Temperatura menos 56 Estamos ahí con la temperatura ya, ¿vale? Un poquito ahí fastidiados Tenemos aquí protección frente a peligro Un poquito de sodio Y solucionado, ¿vale? Ahí está Vamos para la reserva enterrada A ver si... Vamos a hacernos ahí un... Una cueva, tío, yo qué sé Vale Hasta que lleguemos aquí me hago aquí un túnel y así ganamos protección Entra el frío, ¿vale? Ahí, vale, ya no da frío Ven, se lo Destino alcanzado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí lo tenemos, ya salimos al exterior, chavales ya el túnelcillo tan huevo que hemos hecho ¡Listo de especies! ¡Bien, bien! Pitándose un por uno A ver... Analizar datos Guay, tío Mapa de límite de centinela, datos anómalos De ubicación planetaria Extraño mapa cambiante, qué difícil concentrarse en él Parece mostrar la ubicación de un pilar centinela cercano la fortaleza centinela alberga muchos secretos. Selecciona el mapa y usa trazar rumbo para fijar la ubicación en la pantalla de su ¿tú eso traje. Sí, sí, tío, yo creo que esto nos puede venir muy bien. ¿eh? A ver. ¡Ostras! Vale. Y una centinela revelado. Eso lo tenemos ahí ya. Nos marca para allá. Madre mía Increíble Allí nos marca bien, bien Bueno, media hora estamos allí Tampoco es tanto <risa> Llamamos a nuestra nave y del tirón Que vamos para allá Bueno, ¿qué os parece, chavales? Yo estoy flipando Venga, hay que salir, ¿vale? Estamos aquí Se puede salir Guay Uah, qué guapo, tío, eso que Es de noche, ¿vale? Pero Muy chulo, tío, todo Venga, los castos estos. <coughs> Perdón Posición crítica en 7 minutos Te dice hasta la posición crítica y todo Eso traje Selva enterrada, todas estas cosas nos interesan Tío, yo voy a poner Está cerquita, a 150, ¿vale? vale Sé que está ahí abajo, pero bueno A ver si no nos estrellamos Y cuando eso, llamamos a la nave Y creo que vamos a ir a la fentinela esa, ¿eh? Podría estar bien, tío Pero si está allí al lado de mi nave No, no, vamos para allá para la nave, del tirón. Es lo que pueda Ahí, así sí me aterrizado bien, tío Ahí no está aquello Vamos para allá No sé si tendré bichillos de estos nuevos o algo como lo estoy escuchando, no. Vale, son, son ya conocidos. Ok. Me mareo y me pierdo. Venga. Que está flipante esto de sobrevivir ahí en planeta. Y eso que todavía no hemos salido de este sistema estelar, ¿vale? Me queda una luna. Y cuando descubramos la luna nos vamos para otro sistema estelar, no os preocupéis. Bueno, está aquí, ¿vale? El, el de este, pues. Ven. Le damos caña. El manipulador. De terreno y ahí tenemos Circuito dañado Pues nada, revelarlo Ok, desmontar Y nos da ferrita pura Que la voy a llevar para la nave, que no me deja Que la tengo fuera de alcance, muy bien Pues estupendo Maravilloso Tenemos que ir a la estación, eh A esto, a vender estas cosillas Vamos a dársela a los A los aliens Vamos ahí para pa quitarnos los huecos Estaría muy bien. Pues nada, fenómeno. ¿A descubrir más cosas. ¿Se les sirve enterrada. Mira que voy, ¿eh? Me hago aquí una cueva también y voy para allá, ¿eh? 141. formación de minerales están más cerca, pero. Ahora mismo no necesitamos. minar, ¿vale? Estaría bien. Por ejemplo, la pirita, pero que bueno, que no. No lo veo yo esto ahora de. Y mineral, vale. Estoy más por esto, por la reserva y todas estas cositas. Marcamos y vamos a intentar llegar. A ver, ojo ahí con la protección, vale. Que va bajando. Estamos de noche y. A 2 y 26 por la noche. Hace mucho frío aquí, como veis. Menos 55 grados. Y porque tenemos la protección de nuestro traje. Si no, estaríamos congelados. Vale, estoy intentando aquí descubrir algo nuevo, como esto Fenómeno Granita Vamos oh, bien eh, Las piedras, a ver, estas también nos vienen muy bien Es que está muy lejos lo que vamos Módulo tecnología, todo eso también te lo interesa, tío Pero esta está más cerquita, ¿vale? Y allí tenemos otra piedra, a saber. Venga, pues vamos para allá Vale Venga, está cerquita ya, 100 metros. 86. Voy dando aquí pasitos cortos. Y vamos a ver. Aquí abajo me dice que está. Vamos para allá. Temperatura protección a 50, ¿vale? No os preocupéis que la podemos... Venga. Eh, tranquilo. Venga. Otra vez el aquí. Módulo de movimiento sospechoso. Bien, bien, todas estas cositas vienen bien. muy A ver, este módulo instalar. Buah, ya te digo. Venga. Tanque de uranio criminal. Mejora ilegal de sistema de movimiento. Una modificación del mercado negro sospechosa para sistema de movimiento. Ojo, eh. Este módulo de mejora que infringe prácticamente todos los estándares galácticos de trabajo y seguridad. Afecta la depósito de jazzpa, energía propulsora inicial, eficiencia de combustible y tiempo de recuperación de sprint. ¡Guau, chavales. Esto es una pasada de tecnología que me he encontrado, claro, es una B, creo, ¿no? Ah, no, no. El verde del otro. el esto el hidrógeno que va muy bien, pero vamos. Este, tío, este me ha encantado, ¿no? Esto parece un pedazo tecnología ahí. <risa> Qué fenomenal, tío. Buena suerte, hemos tenido. Pues guay. A ver, ¿qué más tenemos? La piedra sabe que tenemos que por aquí cerca. Esta no es. Tenemos por aquí. Vamos a ver si la detecto. Depósito de plata. Pinoctu. Pirita. Pirita. Tenemos la piedra de saber por aquí. Muro tenoría enterrado. A ver, creo que es esta. No sí. Sé. No sé si la tenemos. Vale. Voy a marcarla. así no la perdemos. Y luego me interesaría este. Está a 200 y pico. Vale. Este modo de exploración no viene muy bien, chavales. Y que recarga esto, ¿vale? Que estamos aquí trabajando en la noche y. Y no tenemos protección. Recargada. Este igual. Le metemos yo sí, ¿no? ¿Vale? No, no hay problema. Ven. Y vámonos. Vamos. dolero. Qué guay, tío Me encanta este juego, ¿eh? Ah, sí, sí, tío Es que los otros planetas Estábamos ahí fastidiados Uno que sí veneno el otro que sí calor ¡Ea! Ya tenemos la palabra aprendida. Es Aquí por si hay alguna plantilla nueva Siempre que avanzamos o algo O oh, hay que mirar, ¿vale? Pero bueno Eh, ojo Ojo Cargamento, como lo encontré aquí, mira Ya nos ha salido la mañana y ya podemos ver bien Venga, esto descartamos Se puede acumular también y venderse y tal Pero yo creo que de momento no me, no me interesa, no me hace mucha gracia Ya, pues estupendo, otra reliquia A nuestros amigos, la alienígena okay. ok, un poquito de sodio y un poquito de carbono condensado. Ojo ahí, ¿eh? Si ¿Es que una nave o algo No, en principio no. No, vean un poquito difuminada, no sabemos de qué se compone la atmósfera, ¿vale? Ok. Qué guapo, ¿no? Para hacer aquí una fotillos y tal. Está guay. Mira nuestro va ahí, en el hombro, para hacer de depredador. No tiene que disparar a rayos rayo o algo. <risa> no defendiera, ¿verdad? Tú cuando encontremos a la línea peligroso ¿Verdad? Tú que vamos a flipar ¿Vale? Venga, nos marca la señal por allí Estaba al lado de la nave que pasa que estoy por aquí Estamos investigando, ya sabéis ¿Qué? Ya salió algo, pero bueno La almeja Lo mismo tenemos que mirar ahí En el fondo del agua, ¿vale? Ahora veremos, a ver Otra piedra del saber, tío Y es que está muy bien las piedras o Así sea que, que tener cuidado Que alguna la, la hemos podido leer Y entonces vamos a disparar. Pero yo creo que es una buena opción bien encontrar vehículos O tener un vehículo Alguien sabe lo de los vehículos Amigo, Esto lo podemos hacer en cualquier lado Ah, claro, necesitamos Canciones específica Este puede estar muy bien, tío En la base teníamos uno, lo no tenemos que haber traído para intensificar ahí y tal Pero bueno A ver Llamar vehículo, ¿no ves? Vamos a llamar a nuestra nave Pero no, esto es lo que interesa, tío Ahí la leche Tenemos otra nave Vale Tenemos segunda nave de bandoleros Sí, tenemos otra La del carguero Pero todavía no nos Creo que no despega Estos son los que yo digo, tío El vagabundo ¿Alguien sabe...? ¿Cómo hacernos con un vagabundo de esto? Porque es que estaría muy bien. No disponemos de su nave, ya, ya. Pero ya me gustaría, ¿eh? Esto ya lo hemos detectado. También. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Hemos marcado algo? ¿La piedra saber esa? Sí. 150. Vamos. Vale. Tantitas hasta si no nos atacan. Como nos empiezan a atacar, ¿verdad? Qué risa nos vamos a echar. Aquí. Es un gran juego, ¿eh? Se puede jugar también multijugador Con algún amigo y todo Pero claro, te pide el PS Plus y tal Y ahí tenemos agua, ¿eh? También buscar ahí animales Algún tipo de, de planta O mineral Venga, otra Esto no viene muy bien El para El para por sinso sobre atrás Durante mediante Pues nada Aquí otra preposición de esta Ok, Sí, este ya lo tenemos bicheado, el bichito ese oh, otro módulo, tío. Si es que todo eso nos interesa, eh. Yo voy a ir por ahí buscando módulos, buscando piedra. Que sirva enterrada, tío. Otra también que nos interesaría, macho. A 300 metros. Si me voy para allá, ya ¿eh? va a ser muy difícil llegar. Venga, está lejillo, eh. Pero bueno. <risa> ¿Quién dijo miedo? Ok. Vamos ahí. Cosita rica. Para mejorar. No podemos ir de ahí. De sistema estelar en sistema estelar. Sistema solar en. Y no subir. Cosita. En nuestro sotraje y tal. ¿Tú qué pasa? ¿Me quemará? ¿Hay criaturas por aquí? ¿Qué pasa? A ver, trajes agua, ¿eh? Mira cómo buceamos, chavales Por aquí Sí, sí, lo veo por eso me he metido, ¿eh? Más que nada Por ver si descubríamos algo ¿Eh? Si me he acá Vale, no, no me hago no, pues ya tenemos otros dos Es que no vea ¿eh? Que no hay animales Ni peligrosos ni de ningún tipo Ojo, el de este, ¿eh? Como llegue el centinela Ah, vale, llegada a nosotros, vale, vale A bueno, si va a venir los centinelas y nos van a atacar Y ala el caracol este Cualquiera se enfrenta a él No, no, bésatele reserva selva enterrada Vamos para allá Corre, bandolero ¿Eh? Parece que estamos en Arizona o algo, pero no Luego de viaje, bien, bien Caminante 25 kilómetros ya a pie Ya tenemos ahí 5 estrellitas de caminante Y me harto de caminar ¿eh? Y me busco un vehículo las son eso, de eso Que si no Para viajar por los planetas estaría muy bien, tío Para buscar las localizaciones Los edificios, todo, tío Estaría muy bien Luego hay unas balizas también que estaría bien buscarlas Una balizas naranja, como la que pusimos en nuestra base que nos vendría muy bien buscarla y encontrarla Así que bueno Genial, ¿eh? No tenemos buitres ni cuervos Pero tenemos otra clase de animales ¿eh? Nada más que no nos atacan Por otra parte, pues bueno, estaría bien Más al y tal Pero ahora mismo estamos en modo de exploración tenemos todavía que subir el tutorial este y todo. Terminarlo más bien. Que ya no es que sea un tutorial, es más bien un avance ahí en la historia, ¿vale? A ver, tenemos que ir a otro sistema galáctico. Otro sistema estelar. ¿De acuerdo? Oye, los bichillos rondándome, ¿no? ¿Qué, tío? ¿Son las plantillas o qué? Okay. Tan guapo Oh, bichejo Pues nada Está el loro, ser, algún mirada nuevo Alguna plantita nueva Y si no, pues No perderse Como yo Ahí, reserva enterrada Ok Ay, que me pincho Creo que no pinchan, eh Ok, ojo ahí. eh, tendremos que buscar alguna cueva. Así que antes vi ahí no sé qué restos biológico y tal. A ver. Ve. Tentado, unidad de... Convección. Voy a matar Me ha dado una ferita pura, ¿vale? No puedo pasarla a la nave Pues nada, me la tengo que dar Muy bien, ¿eh? Yo creo que vamos mejorando Tenemos sitio de espacio de momento Para seguir luteando Sería una cuevita esta, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? Vamos a ver, tío Porque podemos encontrar algo ¿Dedos metálicos? ¿Eso qué Eso qué No tengo ni idea Estrella, me marca ahí. ¡Ojo! ¡Ostras, tú! Otro cuivita ahí. Acuática, ¿eh? Lo mismo hay algo ahí, ¿eh? Tenemos que echarle un vistazo, ¿vale? Bueno, de momento vamos a por los dedos. Metálico, a ver qué es esto. Si ¿Sí me va a atacar, tú. Eh, no parece, pero. ¿Vale? Ojito inorgánico. ¡Ah, uranio! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Durísimo esto, eh! Eso no va a gastar ya, pero bueno. Enlace de extracción que nos da uranio, tío. Hola, Phantom! Bienvenido. ¡Un saludo, crack. Eh, cuidado. Creo que es mi primera de esta de uranio, eh, que conseguimos. Totalmente, vamos ¿Cuánto uno ha dado, oh, tío? 250, ojo, que esto se puede vender muy bien, ¿eh? Por lo que tengo entendido Grandes depósitos Se extrae de minerales comunes, ¿eh? Especial en el de análisis La con medio ambiente radiactivo Claro, este, el urano es radiactivo Se usa para construcción, fabricación, carga y mejora Esto es muy bien, ¿eh? Y luego, no sé cómo será de caro Pero bueno pues nada, pues yo me lo voy a llevar todo, ¿eh? Todo lo que pueda Llegaste, a Emo ahora Esto pero, creo que está lleno de dados, datos Metálicos ¿Te <risa> carga! Tenemos ahí un montón de carbono Dale ahí Venga ¿Qué tal, Phantom? Bienvenido ¿Eres nuevo por aquí? por el canal? Toma. ¿Cuánto nos ha dado? Oh, tío, no me esperaba esto, ¿eh? Pero el metálico es un material raro. Esto el uranio. El uranio como sale aquí, tío, en este planeta. Está de activo. Oh, se me descalienta. Vale. Ok, 2.43 ahora. Bueno contento, vamos a ver si tenemos más cositas, ¿vale? Ok Cargamento Puede estar muy bien Está cerquita está muy lejos Y lo mismo ya la hemos divisado, no lo sé En caso no no sé lo que es. Los ruiditos que me hace bueno, la no tenemos por allí, ya iremos para allá. <risa> si no llevamos a la nave y ya está. No, pero tengo allí la señal esa. Tenemos que volver allí. Cane de aloe, nada, nada, olvídate. Nada, nada. Pues nada, no sé si pillar algo más de aquí de los dedos. Esto y, y poco más, ¿eh? Se enterrada. No sé si se me la dejó atrás. Póstito, pirita, esto está muy lejos. A ver, vamos a hacer otro escane de esto. Bueno, he indicado plata por aquí, creo Tirita La nave y tal. No lo tengo claro, ¿eh? Ya para dónde ir No, no Creo que va a ser este Cargamento Bien, vamos para allá, para el cargamento De hidrógeno también, que eso interesa Pero bueno, es que no, si no, nos paramos aquí No, no avanzamos Venga, si lo puedo abrir, o si no Va a ser un chasco Bien, podemos No necesitamos el pasear <coughs> Perdón Hola <coughs> Hola, sisu Bienvenido Muchas gracias, que está ahí en el, fan el liado, ¿no? <ríe> Pues ahora está baratillo Parece que estaba a 25 pavos No sé si habrá bajado otra vez o algo Está a 25 A mí me ha gustado mucho Y lo estoy flipando ¿Qué va? El nene me... Me pego el resfriado Un resfriado de estos del carajo de estos de los virus que andan por ahí Tipo farinjiti de esa Y no ves, la que me ha liado el nene Y todavía no me he recuperado Bueno, en ese no hemos encontrado nada ¿Eso ¿Pues okay, qué, tío? Tengo ahí una ¿Qué es eso? Tenía una Una cruz roja No haya sido ese, loco Se ha ido Una cruz roja Tengo por ahí, tío Por el mapa ¿Dónde está la cruz roja? No sé por qué tengo esa cruz roja ¿Alguien sabe? Que no sé A ver, ¿será eso? Es ¿Pues otra cosa La flora esa Nah, pasando de la flora Piedra sabe Eso sí me interesa Lo que no sé si la tenemos ya o no carne de aloe Restaurador de salud A lo mejor eso, tío Está restaurador de salud, tío Macho Sí, ahí, por ahí Néstor, tío Yo algo no, aquí el este este no lo veo Lo mismo es ¿eh? de aquí del... Aquí, ¿eh? Puede ser creo que va a ser esto Claro Notificación esta de los otra Hay bichitos Lo que pasa es que no me atacan De momento no me atacan Y lo estoy ignorando un poco Hay que identificarlo y tal O a ver, tío Que no puede buscar bien La caja esta Creo que es por la planta esta El casto este o algo No Ahí, buscar. Bien. Es difícil, tío. Y luego para un poquillo de sí, ¿no? Total. Bueno, que no hemos encontrado. Esto. Ok. Ah, vale. Bueno. Se me está haciendo ya de noche. Mira, mira el pedazo monstruo. El pedazo de alienígena que va por ahí. Creo que eres pacífico, ¿vale? ¿Qué? ¿Sí? ¿Es algo o okay. qué? Me había señalado la piedra esa o algo, no sé. Bueno, seguimos. Que no veo nada y. Carne de aloe, que no quiero carne. <coughs> Váyatela. Perdón. Estamos un poco perdidos. Sirva enterrada, pero. De lejos. Bueno. es Lo mismo, nos vamos a alejar demasiado ya. Módulo de tecnología, eso me interesa más. Yo qué sé. Que sirva enterrada, ¿Qué tenemos esto lleno. ¿Quinocastus, quinocastus? No castor, que no castor, no. No no. Nada, este de aquí yo creo va a ser... Y hay otra plantilla de esa... Otro monstruo, y yo creo. Pero lo tenemos, lo tenemos detectado. Vale. Y otra vez hace de noche y no veo ya un pimiento. A ver, el bichillo ese también Se va ha venga, vamos por ese El otro me pilla muy lejos Venga, vamos No sé lo que me dice el este tío de, de la PS2 Un play de UT99 UT99, ¿qué es, tío? Un play de UT99 100 900 megas, son muy pocos. ¿La PS4 puede leerlo? Ni idea, tío, de lo vamos a estar hablando. No ni idea. Marcado. No sé ya ni para dónde voy. Ahí. Vamos. Silva enterrada. Aquí estamos ya. Es que no me quiero caer. Cambiamos de arma Esperamos Y ahí tenemos Ya, ya, pero que no me suena UT99, no me suena el juego ese Ni de... Vamos Ok Comprometido distribuidor de calor Vamos, esto sí nos viene bien, chavales Aló, aló. Ya sí, si todos esos juegos son buenos Pero yo estoy de la Play 2 a ah, ver. Bueno. Esto que me han dado Desmontar Dan cobre Bueno, 113 unidades de cobre que me han dado Pues bueno, no es lo que queremos Pero bueno, seguimos Yo creo Vale Sirva enterada, está cerquita no sé, ya estoy un poquillo harto de, de buscar cositas de estas. Venga, vamos a esta y a ver la piedra esa del saber. Si no, pues nada. Ok. Cuidado las plantitas esta. Corre, bandolero. No puedo correr. Claro, si es, mientras sea bueno y los juegos en PC y te dejes jugarlo pues, y te diviertas. Los huevos están para divertirse y entretenerse, tío. Y fliparlo Y ahora mismo me creo que estoy ahí En, en el espacio <risa> Veis no, es que me da ahora Otro dentado de estos Microfiltros Historia rara Que vamos a desmontar metal cromático Indio Esto es nuevo, ¿eh? El indio este Estrellas azules Uy, para crear metal cromático Vale, vale Ok eso pues es para la casa, tío un objeto en catálogo. Venga. Vamos, el trigo este que no quiero. El cargamento está cerquita. Y luego tenía de pesa, ¿ves? Aquí, la tenía aquí, que la he visto yo, el monolito este. Aquí. Pero este ya lo tenemos descubierto, ¿vale? Creo, ¿eh? No sé, vamos a ver. No, no, no. Bien. <ríe> pues ya tenemos el, ¿no? Perfecto. Hoy tenemos un mar bastante profundo. Que podemos tirarnos y examinarlo. Por si descubrimos algo A ver No, no, carne, que no queremos No, que no Tenemos otra cosita más suculenta por Aquí parece que ya no tenemos más nada, ¿vale? A ver, este de aquí, cargamento Sí, sí, ese de ahí Vamos para abajo No sé si podremos abrirlo, pero bueno Creo que no Este sí, y los otros no y, no, y esto no podemos porque necesitamos el pase que todavía no nos lo han dado, ¿vale? Ok. Me gusta sacar los trofeos también. Yo saco un montón de trofeos aquí en PS4. Me gusta. Los de la PS3 también los tenía De momento la Play 4 me está dando bastante jugabilidad luego estos huevos los puedo yo pasar a la Play 5 si quiero Vale, nos vamos a tirar, ¿eh? Creo <ríe> Nos vamos a tirar, chavales Cargamento, un momentillo Marcamos, ¿vale? No está muy lejos Pero está en ot el otro pimiento de, de la montaña Cuidado, lo pierdo. ¿Dónde está, tío? Si sí lo he marcado, Yo me tiro y lo pierdo. Ahí, reserva enterrada. No sé por qué no. No bueno, lo he marcado, tío. Era este, ¿no? El que había marcado. ¿Qué pasa? Yo no creo que sí. Bueno, seguimos. Además, que hay muchas cosas: modulada de tecnología, enterrada. Todo eso me gusta llevármelo. Vamos por esta, a ver la reserva esta. A ver si puedo ver, el traje se me va a gastar Eh ¿Otro de esto o qué? Eh, voy a buscar protección ya Sí, sí, ya me han salido, eh Ya han salido, salen bichillos de eso de, de dunes, de esos enterrados Ya lo descubrí ayer El vídeo de ayer lo, me sale Aquí, necesitamos protección, ¿vale? Un poquito de sodio Y cargamos eh. Ahí, a tope Venga iba buscando Ok, vale, lo que nos da este Contenedor Ven. Carcasa corva, vea, otro para el corva esto Para los alienígenas vale, Son regalitos que les vamos a dar a los, a los alienígenas <ríe> No sé ya qué hacer, eh La nave no la voy a llamar, creo, está muy lejos Y es que gasta combustible de que esto ya lo, lo hemos alcanzado eh, vamos No voy a mandarme. Habíamos dicho que para pa ir para el, pa el agua Me tiro de aquí de cabeza aquí, un Si, ¿Sí, ¿no? Venga, vamos Vamos, chavales Lo que dure el nosotras trae Ahí vamos Me ha quitado, ¿eh? me ha quitado vida Me ha quitado vida Ahí vamos Vamos de análisis Oye, que ahí me chilló de esto, atrás Hasta ¡Ojo! Estas son chungas, perpetuos, alfa, instinto tintivo plato, higón oculto ¡Ojo! Oh, o sea para afuera! Bandera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que son nuevas estas también! Esto, esto es todo lo que Necesitamos ¡Madre mía, chavales! ¿Y vamos por la almeja o qué? ¿Me la marco, la almeja? Que <ríe> vamos por la almeja Cuidado, ¿eh? Quiero salir de aquí Estamos consumiendo oxígeno sí, ¿Vale? Cuidado. Vamos por aquí. Venga, vamos a por la mejilla Sí, sí, hay de todo. Me ha dado mucho miedo, no quería ni mirarla ni nada. Vámonos. Y escaneo aquí todo lo que puede y que no me ataquen, si no. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Saco zumbante, esto que mierda, ¿eh, tío? Eh. Saco zumbante. Nueva marca de terreno. Lo mismo aquí No cueva y no pueda salir, para. Ay, este va a ser o qué, tío. No sé, me va a dar el. Está el saco zumbante. ¿Será eso? Marca allí también, animalito. Va a ser este. Saco zumbante allí abajo está. que me ahogo, ¿eh? Chavales. Para. ¡Corre, bandolero! ¿Pasar algo, banderero? Con la vista esta Perla Venla. estoy jugando ¿Tenemos cien no? sé, ¿eh? vital, creo que no, ¿eh? No puedo cargar mucho el ocieno, ¿eh? No, no, ¿eh? Podemos morir, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Ostras, que no puedo salir ahora! ¡No encuentro la salida! yo ¡Dios, que voy a morir! qué bueno ¡Uf! ¡Uf! los pelos! Me la he jugado, me la he jugado ahí El ferrita, ¡Qué ferrita me está este! ¡Uf! Me la he jugado, ¿eh? Ahí con la vida y tal ¡Ojo! Bueno, 94 98, 94 Vamos bien ¡Uf! Sí, sí Es que aquí Todo es chungo, tío todo nos puede hacer daño y tal y.. Me y quedaba y sin, ox sin oxígeno. Y madre mía. Buah. Pero bien, bien. Hemos sobrevivido. Vamos a otra vez la protección activada. Bien. Eso de tío. Vale, vale, otro bichero de esos. Podemos dispararle, eh. Reliquia sumergida. Sí, sí, tío. Malo los bichitos estos, ¿eh? mata Pues quemará Está guay, ¿eh? El temario este del agua Parece agua, de verdad Yo no sé si es el agua, ¿no? 80 metros Lo que no me fío son los bichos estos que allí por aquí rondando Saco de algas marinas Esto le voy a, ir a dispararle, creo No, con este no Para ellos tampoco este. Nuevo objeto, saco de algas marinas, ¿vale? Todo esto nos viene bien Supongo, miren, han identificado Guay, tío, todo esto, todo esto todo Esto es que no viene muy bien, chavales ¡Ojo las anguilla, tío! Maduro indeterminado, observador Comportamiento observador De momento no... No atacan eso, ¿eh? Así que bien, venga esto no sé si me atacarán o no Pero, espera, vamos por arriba por la superficie, ¿eh? ¿Vale? Sube, sube, bandolero ¿Dónde está, tío? Que lo pierdo ya Joder. ¿Dónde está eso? seis metros? ¿Siete metros? ¿Pero ¿Dónde? Aquí. Venga. Uma. Núcleo de ese Ya lo tenía, esto es el núcleo adal. Lo vendimos antes. Guau wow. Me la ha jugado aquí en el. De este. En el mapilla. Hombre, con 6 GB de RAM, pues claro, no podrá hacer nada. Por eso está jugando ese juego tan antiguo. Pues está muy bien también en PC, creo que tiene más opciones y tal, me imagino. Pero bueno, yo voy muy bien aquí en PC4. Tenemos que ir, ¿para dónde, tío? Para allá, madre mía, chavales. Llegarán 26, mi nave, tío, ¿dónde está, tío? Estaba allí, ¿no? No. no. Tenemos que buscar a mi nave, que aquí no está. Y si no la llamo, tío, y que venga a buscarnos. Pídele saber. Está allí, está a un kilómetro, ¿eh? ya saber, marcamos esa por si acaso. Yo qué sé, tío. Lo mismo ya la, ya la tenemos. No lo sé. Bueno, qué guay, ¿no? A menos 55, que vamos. Mira, una criaturilla de esta. La mato. A ver. Eh, podemos matar ahí. Eh. Mirad, ha caído. Objeto, catálogo, saco de víscera. <ríe> Mira los anillo, un senillo, pobrecillo, el que le hemos liado al oh, oh, oh, oh, compi ¡Hola, amigo! ¡Toma! ¡Echa sangre verde! Ahí lo tiro para... Para el agua ¡Toma! Ahí lo he metido en el agua Sí, sí El UT2004 Tenía cara tiene sí, sí Pero le hemos dado, le hemos dado ahí Vale, no sé si es que ya la tenemos La piedra del saber Ah, mira, no sé por qué Se están estabilizando Ahora está No sé Vale, va, va mejor la temperatura Pues bien Aquí podríamos sacar algún mineral Yo creo, ¿eh? A ver A ver Polvo de cerdita Bueno, de esto tengo, tenemos no, no me interesa Venga, que nos vamos, tío Si a la nave Que venga aquí oye, que se tío Venga, vamos allá Un modo submarinista. Tenemos algún mineral bien nuevo la mineral muy bien hasta reina de aquí del mar este ya lo tenemos bueno aquí de saber Y luego hay submarinos y todo, ¿eh? Hay submarinos para explorar los planetas Estos los submarinos Vamos para allá Mira los bichejos estos pero perro de okay. Todo investigado Así que bien Vamos a ver esta piedra Que no sabemos si Está ahí abajo y otra vez Bien Unidades Bien. Otro logro de viaje Escolar, ya hemos aprendido 15 palabras del idioma GEC. Muy bien Creo que es de este sistema estelar, ¿eh? Venga, pues otra piedra, estupendo, tío A ver que se queda un poquillo pillado Ahí ¡Un! Eh, Pues genial ¿Pero qué va? ¿Con disco? ¿Que es un disco de... de Play 2 o qué, tío? Que no sé lo que me está hablando del UTS ¿A un disco pirata o...? A un disco original? Que no me suena el UTS Mientras te gusta a ti... ...y te lo pases bien A mí es que me gustan estos juegos así tipo... ...de supervivencia, de mundo abierto... ...de poder construir... Y de todo, aquí me puedo hacer un refugio y todo. Venga, tenemos la carta de navegación, que no es lo que quiero. Módulos, no más módulos, tío. Es que tengo que irme al otro lado. Seguro que el cobre y la pirita no vendría muy bien. Cargamento. Mire para la nave. No sé, tío. Y tengo la. la señal esa. Estaba muy lejos, ahora me marca ahí. No, a llegada a 25. Ahí tenemos que ir en la nave. Ahí tenemos que ir en nuestra nave, así que nada. Luego, lo mismo, excavando por aquí, lo mismo, encontramos alguna roca, alguna cueva que diga. Cuidado, cargamento aquí. Me pide el pasearla, ¿vale? Pero este no. Descartamos. Sí, sí, el Windows XPS yo lo he utilizado también con el ordenador viejo. Bueno, necesitamos el pasearla y no lo tengo. Ok. Buah, estoy lleno ya, chavales, ¿eh? Ojo, tío, que tengo estilla de equipamiento de... Buah. Hasta los topes. ¿eh? ¿Esto qué hacemos con las algas marinas estas? No tengo ni idea, ¿eh? Estos sacos no se pueden cultivar No tengo ni idea ¿Qué hacer con esto? Tirarlo, tío ¿Qué te da? Cae Ni idea Es otro Otro material, parece Le o algo Lo malo que va más lleno, ¿eh? Es lo malo, tío No me gusta nada eso O llamo a la nave O me voy ya para Ojo, que aquello, tío Ostras con bueno, este lo sabemos, pero aquel... Aquello... ¿Qué es esto? Roca orgánica, tío... Esto es nuevo, eh... Esto abandonado... Vamos a ver aquello que es... Todo lo que sea nuevo... Interesa... Y esto que tengo aquí debajo, compadre... ¡Ah, el Unreal Tournament! Leche, ahora sí, tío... Por haberlo dicho... Ya, ya... Ahora sí sé lo que es el Unreal que ponía usted Digo, ¿qué es usted Ok, el Unreal Tournament. Sí, hombre, se le jugué yo, su tiempo. ¿Cómo se oye los... Esto voy a ver las roquitas ¿vale? Espero que este no me ataque. <risa> Vamos a comprobarlo. Voy a pasar a de suya. ¡Hola, amigo! ¿Cómo va esa vida arrastrada que allá vas? Hacer comida. La paz no tenemos. También se pueden domesticar los... Los monstruitos estos, ahora ya no me voy a ofrecerle comida Bueno No hace nada Ya, ya Y esta, ¿qué me cuenta? ¿Esta puede atacar o qué, tío? Ya la tengo, sí Pero que no me ataque Hacer comida, no tengo pienso, ¿vale? Pero hay criaturas que te las la va encontrando Y luego te siguen las criaturas cuando le das comida Yo se lo vi a uno, a un youtuber Vamos a ver esto, ¿qué es? Sí, va bien, enlace eh, los orgánica ¡Ah, vale! Que necesitamos el guante NBQ otra tío! No tengo el guante NBQ Vale Eso es otra adaptación para nuestro Eso traje Bueno, no sé si marcar esto de alguna manera O algo para que se quede aquí Marcado en el mapa, tío Vamos a ver ¿Cómo hacemos eso? Vale Okay. Nos faltan cuatro más, eh Minerales 17, que no sé si estarán todos Supongo que sí, no lo sé Flora, aquí también tenemos 8 Mira Pino piñonero Vamos a renombrar eh, bueno, no el piño Pino piñonero <ríe> Mini pino Mini cactus Renombrar, esta la haré fuera de cámara mejor, pero bueno, por, por ver otra vez la gracia. Mini Cactus, Mini, mini Pino castus <ríe> mini, mini Cactus Pino, ¿Sí? Mini Cactus Pino, Pino hay un desértico, ¿vale? Castus Yo creo que ahí mismo, venga, así da igual. Vale, nos da tres, tres cúmulos de NA. O oh, pues no veas tú con el Real con el con cuatro o cinco años. <ríe> Aquí okay, no sé si será si mejor renombrar y tal que, que registrarlo, ¿vale? Aquí. Este este. Y este, tío Vale, yo creo que es lo mismo Bueno, podemos poner nombre a todo, ¿vale? A todas las... A todas las floras Vale Todos los cactus estos que hemos... Ido descubriendo Yo creo que están todos, ¿eh? Creo que están todos Ya ni más Así que... ¿Por qué no se borra eso? Ahí, ahí, bórrate Ahora Vale Estos son los minerales Chivareita Potafita Ok Todo esto hay que hacerlo, ¿vale? Renom eh, y registrar todo lo que vamos descubriendo ¿Que tienes 15? Ok te dicen el carnicero faltan el carnicero Aquí okay, la locobanita Esta la tenemos Medallita Pascoluita Ok ¿Era de México o qué? O Spain Pizanita Ok 17 muestras que tenemos aquí Una más Deberíamos haber Tener alguna más o no no baja. No sé. Vale, aquí más bichito. Costeño, parcero. ¿De Colombia o qué? Parcero que es colombiano. Ya, esto es lo que hemos descubierto ahí en el agua, eh. Ok, ok. Sí que no tiene las mismas palabras que ellos El cangrejo este, gigante Vale El pajarillo Mira este Hostia, Qué guapo está el Dragonfly este Vamos a renombrar Dragon Bandolero, vamos a poner Dragon Man. Dragon Man. Dragonfly. Dragonfly me gusta. Venga. Dragonfly. Ahí, auténtico. Vale. Y nos da cinco cúmulos. Ojo, ¿eh? Bien. Y este, mira el pajarillo este. que chulo está el Falcón. Falcón Tugay. ¿eh? Tipo tortuga o yo que sé Falcón Tugay. El Feda Fregadoji. Sí, sí. La piñita ahí. Todo potente. Bueno. bueno vamos a ir dejando por aquí. El vídeo de hoy, ¿vale? Yo creo que está muy bien. Por hoy. A ver, completarlo para recibir 3500, ¿vale? Tenemos 10 de 14. Nos faltarían 4 animales más. Los demás lo tenemos ya todo. Guay. Ahí estaría, ¿vale? Los puntitos de control también nos faltaría, a ver, renombrar y en, enviar, tío Vamos, registramos y ya está ¿Vale? Guay Sí, sí, ve así almuerzo, tío, tengo que almorzar que ya es la hora aquí Son las... La 10 menos 20 ¿Qué hora es allí en tu país? A menos queda esta luna por conocer, que la vamos a conocer próximamente ¿De acuerdo? A ver, tú, este planeta fue descubierto hace 6 años por Naso X. Ok. Hace 6 años, tío. Qué pasada. Pues bueno. Ahí vamos. Me gustaría haber marcado esto, pero bueno. No sé si podemos marcar aquí. A ver. Una baliza de esa que me podíamos poner. A ah, las 4 de la tarde. Ok. Bueno, aquí ya es por la noche, tío. A ver mm. Baliza de guardado, ¿no? Ahora no puedo construirla ni nada ahora Nada de esto No, no es lo que yo quiero A ver, ¿cómo era, tío? Lo de poner aquí baliza Sí, hombre Podrías poner aquí una baliza No me acuerdo yo Ahí, marcador personalizado Ahí estamos, chavales ¿Qué pedazo de, de, de baliza tenemos aquí para marcar esto? No sé si nos dejará volver a este planeta o qué, ¿vale? Intento matar a este. Con el lanzarrayo. <ríe> lanzarrayo. Toma. Toma. Tiene un montón de vida. ¿eh? Mira cómo se va. Mira, mira. Mira cómo huye. ¡No huyas, cobarde! <ríe> Mira, nada mordita que lo he suelto a los cadáveres, ¿vale? Y saco de vísceras Bueno Hemos dado los lo suyo Era para hacer la gracieta, ¿vale? A casa, ¿no? Tenemos que ir a la nave, tío, que estoy más perdido Nave, lo mismo Lo mismo la llamo, tío Estamos lejos para volver allí por ella y Y tenemos que irnos allí lejos ¿Vale? Al pilar ese Llamarla y lo vamos a dejar por aquí. A ver, llevar vehículo. Mi pilar radiante. Venga, ¿dónde está el.? que tengo aquí? Para allá, ¿no? <ríe> Ahí, aparca. Esto para que no me aplaste. <ríe> yo, yo, yo. Aquí viene, aquí viene. ¿Te parece? Está bien, ¿no? Voy a tener una navecilla para irnos para allí Para, para el pilar, centinela Pero bueno, por eso ya será en el próximo vídeo Muchas gracias por acompañarme, Fanto Bienvenido al canal ¿Vale? Suscríbete si quieres, estaremos por aquí Subiendo cositas ¿Vale? Muy rica Sobre todo ahora con este que estoy aquí muy viciado con él ¿De acuerdo? Más piedra y todo Pero bueno, lo mismo lo tenemos ya pues nada, aquí nos despedimos Chicos y chicas este es el planeta Las rocas esas orgánicas que no hemos podido coger Quitamos el guante NBQ ¿Vale? Así que aquí nos despedimos Un saludito para todos, Peñita No se olviden de dejar like Comentar y suscribiros al canal si no lo estáis ayuda mucho Venga, chao, chao Nos vemos en la próxima